Rodrigo Cárdenas. Eh, buenos días, Rodrigo Cárdenas del Centro de Derechos Humanos, Fray Juan de Larios, de acá de Saltillo, Coahuila. Eh, gracias por la invitación y con mucho interés en tener un panorama más, más grande en diversas estrategias de investigación. Buen día. Gracias, Rodrigo. Eh, Andrés, contigo terminaríamos esta la ronda tal, de presentaciones. ¿Dios? Soy Andrés Díaz, consultor en, en la ONU DH aquí en México y muy expectante por todos los aprendizajes que se nos vienen. Un saludo a todos y todas. Está abierta la transmisión ya en vivo. Genial, pues bienvenidos a todos, bienvenidas a todas las personas que se han sumado a, a, esta, a este evento, a esta transmisión en vivo de, de este taller de Estrategias de Investigación Penal Extraordinarias para Violaciones Graves a Derechos Humanos y Macrocriminalidad. Hoy es nuestra primera sesión y eh, la sesión de hoy tiene por objeto introducir a todas las personas a estos algunos conceptos básicos, importantes, para incluso comprender por qué algunas palabras en el título de este taller y no otras, eh, pero eh, y sobre todo para entender de qué manera las, estas estrategias, estas herramientas se pueden aplicar aquí en México, qué oportunidades ofrece el nuevo marco legal mexicano que hacen que este taller pueda ser algo valioso en esta coyuntura en México en este momento. Entonces, eh, yo sin más les quiero presentar a Cristian Correa, porque él además va a terminar, va justamente a volver a... Eh, Explicar con más detalle cuáles son los objetivos del taller y por qué consideramos que son pertinentes en este momento. Él es asociado senior del programa de justicia re reparadora del International Center for Transitional Justice, el Centro Internacional para la Justicia Transicional. Es abogado con experiencia en la definición e implementación de políticas de reparación para violaciones masivas de los derechos humanos de este centro y desde el año 2007 se desempeña como eh, asociado senior en este centro con experiencias en múltiples países tales como Perú, Costa de Marfil, Sierra Leona, Kenia, Colombia, Nepal, Timor Oriental, y, eh, pero también como ciudadano chileno ha sido una persona muy involucrada en el proceso de justicia transicional en Chile, también trae esa experiencia, ese amor a la región y es con ese amor a la región que, que se ha involucrado en, en trabajar en México. Nosotros, eh, Andrea Guadarrama y yo, que somos consultoras en, en México de ICTJ, la verdad es que nos sentimos muy, muy privilegiadas de trabajar con alguien que tiene tanto amor por la región y que ha puesto tanto tanto compromiso con entender el contexto mexicano. Entonces, Cristian, muchísimas gracias. Eh, te, por favor, adelante. Muchas gracias, para mi... Me honra en tus palabras y me honra comenzar esto eh, eh, y, y estar con todos ustedes. Eh, eh, la experiencia acumulada de este grupo eh, es algo que, eh, que me obliga a ser humilde. Eh, eh, estoy muy contento de que estemos juntos y que podamos conversar de esto eh, como un tema preciso, específico, pero que creemos que puede ser una contribución a eh, un proceso más amplio, un proceso de justicia. Eh, quiero básicamente explicar, no, no, no creo que esto vaya a responder todas las preguntas que tenemos, pero es simplemente comenzar el, esta discusión. Eh, quisiera simplemente explicar por qué creemos que es necesario hacer un taller como este, eh, eh, cuál es nuestra contribución como ICTJ, eh, como un organismo eh, externo, eh, ¿Para qué? ¿Qué es lo que buscamos lograr? Y algunas palabras de qué proponemos. Eh, como, un, como una iniciativa que es un espacio colaborativo. Eh, ¿Por qué creemos que es necesario un taller como este? Debo confesar de que la organización de este taller eh, no es el resultado de una planificación consensuada que hayamos hecho. Es eh, como muchas cosas que se hacen en la justicia transicional es más bien el resultado de, eh, de sucesivas exploraciones y conversaciones eh, que van abriendo puertas hasta que se presentan oportunidades. Eh, cuando hace dos años en ICTJ comenzamos a explorar las posibilidades de contribuciones de la experiencia de justicia transicional a un contexto tan particular como el de México, eh, este tipo de iniciativas especiales sobre eh, eh, estrategia de investigación, eh, nos parecían todavía lejanas, eh, no era lo que estábamos pensando originalmente. En esos meses y luego durante el año pasado hemos estado explorando con, con varios de ustedes en distintas avenidas para avanzar en temas de justicia. Eh, y en uno de esos esfuerzos es que, es que nuestras consultoras, eh, Mara Hernández y Andrea Guadarrama, encontraron una discusión positiva en la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, eh, para aprovechar el momento de reforma que, eh, que implica el reemplazo de la PGR a la, a la Fiscalía General de la República. Los nuevos contenidos de la ley, el cambio de administración para precisamente fortalecer la persecución penal en México. Es un espacio pequeño, pero como en todo lo que hacemos justicia transicional, pensamos que por ahí eh, había que eh, intentar una, una apertura mayor. Eh, y también ellas conocieron la labor que hace el, el Centro Nacional de Planeación Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia de la Fiscalía, que es el CENAPI eh, y nos dimos cuenta nos sorprendimos en verdad pero había mucho interés de estos organismos y de su personal de aprender de otras experiencias, había apertura y creemos que siempre cuando hay apertura, entonces hay que enfocarse en un esfuerzo por ahí eh, y entonces que esa apertura esa apertura de, de mente eh, de disposición eh, se sumaba a un marco regulatorio que da lugar a modalidades de acción diferentes en materia de investigación penal eh, que favorece el, el trabajo de equipos multidisciplinarios que es un elemento central de esta estrategia y también del empleo de nuevas técnicas de investigación eh, y así entonces fue que comenzamos a discutir con la Fiscalía, con Senapi, con Policía Ministerial y peritos, eh, eh, cómo hacer una, un, un, una serie de talleres que se basaran en experiencias comparadas, eh, que trajéramos a eh, fiscales que tenían experiencia concreta y que eh, juntos elaboraran eh, eh, formas de abordar y de aprender de estas experiencias, pero también de adaptarlas al contexto particular mexicano. Eh, o sea, no simplemente importar de afuera eh, eh, eh, eh, mecanismos, eh, especialmente cuando los contextos jurídicos, son, los contextos legales son diferentes. Eh, y pero también cómo generar un proceso que quizás a través de ciertos pilotos eh, fuera capaz de producir un, un cambio en la la forma como al menos la Fiscalía de Derechos Humanos comienza a abordar su estrategia en general, de forma de pasar de lo anecdótico o puntual a la posibilidad de un proceso eh, masivo. Más que de, de, de lograr resultados en un caso exitoso, era cómo ese caso exitoso puede después traducirse en un enfoque eh, de políticas criminales. Eh, ese, ese, y eso es un poco lo que hemos estado haciendo. Empezamos ya hace, hace un mes eh, con esta serie de talleres, eh, hemos, eh, hemos reforzado el, ese interés y vamos a trabajar los pilotos después con, eh, eh, eh, con el fiscal Iván Velázquez. Eh, pero también, cuando pensamos comenzar este tema, siempre creímos que no podíamos trabajarlo solos. Eh, no es la forma como trabajamos en ICTJ, porque estamos muy conscientes de que somos ave pasada. Somos extranjeros que podemos hacer un pequeño aporte, pero que no estamos para quedarnos eh, y que en, en particularmente en México existe una riqueza de organizaciones de distintos tipos eh, y de una comprensión del país y del proceso que, eh, que es una oportunidad también eh, y que entonces eh, eh, no queríamos tampoco acercarnos a la Fiscalía y ofrecerle algo que después ellos pudieron utilizar para lavar su imagen, eh, para decir, mire, estamos haciendo esto y estamos siendo asesorados por este organismo internacional y bueno, somos, somos, no tenemos nada que aprender de sociedad civil mexicana. Eh, y hace un año todos teníamos dudas sobre cuáles eran las, eh, eh, los riesgos de acercarnos al gobierno y a instituciones del Estado eh, y que tenían doble cara. Eh, eh, la propuesta que se hacía en ese momento eh, y que sigue vigente de una Comisión eh, Internacional contra la Impunidad en México eh, eh, inspirada en la experiencia de la CIC de Guatemala, era algo que nos gustaba a todos y que creemos que todavía debería seguirse impulsando, eh, pero que eh, nos hemos dado cuenta que al menos en el momento actual eh, es difícil empujarla. Entonces pensamos que, bueno, si vamos a acercarnos a la fiscalía y vamos a hacer una propuesta que no es crear una institución nueva, sino... Eh, meternos dentro de ella y hacer de que ella adopte alguno de estos criterios de políticas como política, eh, necesitamos hacerlo con sociedad civil. Tenemos que ser transparentes en esto y tenemos que estar, hacerlo en una forma asociada. Y así comenzaron conversaciones para con algunos de ustedes. Eh, y les, cu les cuento esto para explicar cómo llegamos a esto, porque creo que esto explica muy bien también cómo cómo tratamos de trabajar en justicia transicional, que es esto de ir abriendo espacio. Eh, eh, y, y, y comenzamos a hablar con las organizaciones que estaban trabajando en esto y vimos que sí, que había una oportunidad, y también que el aporte de sociedad civil en la definición de políticas públicas en materia de persecución penal puede ser clave también. Eh, y tenía que ser un tema que debía estar presente en las conversaciones con la fiscalía. Eh, ahora eh, ¿cuál es la necesidad de esto? Eh, la necesidad surge de que el fenómeno de criminalidad en México escapa cualquier posibilidad de ser abordado cuando se investiga caso a caso eh, eh, el desafío es demasiado grande pero también demasiado importante eh, para que solo un segmento de la sociedad o solo instituciones públicas puedan abordar los solos. Necesitamos la contribución de sociedad civil y de eh, Estado de una forma crítica, de una forma que eh, cada uno aporta lo suyo eh, en algunos momentos, en algunas acciones críticas y en otros momentos y, otro, momento, y otras acciones colaborativas. Eh, pero se requiere al menos un eh, una conexión entre lo que unos y otros hacen. Y también, de nuestra experiencia en otros países, estamos convencidos que, lo que, que, que los gobiernos actúan por incentivos eh, y que algunos de esos incentivos tienen que ver con apoyarlos cuando hay una pequeña apertura para generar un proceso. Ahora, esto no está garantizado. Eh, esto es una apuesta. La apuesta de, bueno, si se hace un apoyo que además mantiene, que además es independiente, que es crítico, eh, que no pone todos los huevos en la canasta del Estado, sino que hace sus propios procesos, pero también refuerza un cambio interno, creemos que, eh, que hay una posibilidad. Eh, eh, ahora, permítame responder. Insistir en la urgencia de, de, de esto, porque responder a la demanda de justicia en México no es una tarea fácil, eh, y ustedes lo saben mejor que nadie, no necesitan un extranjero para explicarlo. La magnitud de la criminalidad organizada, su red de corrupción, el involucramiento de organismos de seguridad en estos crímenes genera un fenómeno de magnitudes e intensidad único. El empleo de tácticas de represión de la criminalidad militarizada, por su parte, conlleva riesgos que se han traducido en tácticas de represión y criminalidad militarizada. Eh, eh, y entonces a violaciones muy graves y masivas de derechos humanos. Entonces, la dificultad de investigar estos hechos, de hacer justicia, es un fenómeno, eh, en un fenómeno de esta complejidad, es inmenso. Entonces, creemos que nos encontramos ante un problema enorme que requiere acción urgente, pero también con una capacidad y motivación para buscar formas efectivas de enfrentarlo, que también es enorme, y un marco regulatorio favorable, eh, una sociedad civil activa y un Estado que algunos de sus elementos muestran algún interés en la, hacer algo. Y eso es la oportunidad que vemos. Eh, ¿Cuál es nuestra contribución como ICTJ? El ICTJ, el Centro Internacional para la Justicia Transicional, es una organización internacional con sede en Nueva York, pero con oficinas en distintos países, Túnez, Kenia, Líbano, Colombia, especializada en justicia de transición. Nuestro trabajo consiste en ayudar a las sociedades en proceso de transición a enfrentarse al legado de violación de derechos humanos y a desarrollar la confianza ciudadana en la capacidad de las instituciones públicas para proteger sus derechos. Pero también a demandar, y eso lo creemos que se hace a través de demandando esa, esa, eh, esos espacios de participación. Lo hacemos propulsando formación técnica y conocimiento de experiencias afines para que ellas sean adaptadas o, o se aprendan lecciones que puedan ser relevantes a contextos específicos, eh, no a través de importar mecanismos o soluciones, sino que decir, mira, esto que se está haciendo aquí, o que se hizo allá, nos ofrece una lección de por dónde podemos intentar algo aquí. Eh, entonces, eh, eh, ¿y esto por qué? Porque la justicia transicional no es un modelo de justicia, sino que es más bien una forma de buscar soluciones concretas a problemas de justicia, cuando ellas son de una magnitud y de una complejidad que los instrumentos ordinarios de justicia no son los más apropiados para afrontar. Eh, si lo puedo explicar mejor, eh, cuando los crímenes son de masividad tales como eh, ocurre en México, eh, eh, lo que se requiere entonces no es investigar caso a caso, se requiere una forma de entender qué pasó ¿Por qué pasó? ¿Qué nos llevó a esto? Pero también de enfocarse en dónde ponemos los esfuerzos en materia de justicia para lograr el máximo de justicia posible. Y si vamos a proveer de reparación a víctimas, ¿cuál es la forma más rápida, accesible y eficaz de, de, de, de proveer formas de reparación a un número masivo de víctimas eh, y, y cómo lo podemos hacer de manera que los recursos tales sean suficientes para, para responder a algo sustancial que tiene que tener elementos simbólicos o materiales. Es la combinación de eso, no, pero no es la suma de una comisión de verdad, de un tribunal especial o de un, eh, eh, o de un programa de reparación, sino que hacerse la pregunta sobre cómo hacemos justicia, eh, cómo obtenemos reconocimiento y verdad, cómo obtenemos eh, el desmantelamiento de organizaciones criminales y cómo obtenemos reparación masiva eh, es, es, es hacerse la pregunta ¿cómo lo hacemos aquí en este contexto? Eh, y eso es lo que queremos eh, hacer aquí en algo muy particular que es la estrategia de investigación penal eh, porque creemos que ahí hay un déficit enorme ante una necesidad también enorme eh, de la experiencia que conocemos entonces, eh, eh, hemos identificado algunas estrategias de investigación en, en, en algunos países eh, y, y hemos presentado algunas de ellas en, en, en a, a la fiscalía y algunas de ellas también van a ser presentadas a ustedes. Se ha sumado también la experiencia de sociedad civil y eso ha sido muy interesante para tener entonces otra experiencia, eh, eh, pero de nuevo no para ser copiada, eh, sino que para ser Adaptadas por los actores mexicanos que son los expertos de la realidad. Eh, porque ninguna de estas experiencias se ajusta exactamente a la situación mexicana. Eh, por eso, entonces, tenemos que explorarla con ustedes. Eh, ahora, en nuestro trabajo en diferentes países, nos encontramos con frecuencia con el dilema de cómo sociedad civil puede relacionarse con un Estado que parece fundamentalmente, eh, frecuentemente ineficaz y peor aún indolente, impermeable al sufrimiento de las víctimas y sin interés en cambiar. Y esa cuestión no es fácil. Eh, eso requiere confrontar, denunciar, documentar, monitorear y protestar, ejercer presión, tomarse el poder, pero también requiere entonces la habilidad de encontrar esas pequeñas grietas a las cuales sacar provecho meterse dentro de ella y generar cambio. ¿Cuáles son esas grietas? No es fácil decirlo, algunas suelen terminar siendo solo superficiales, eh, pero con cierta cautela, yo creo que es necesario meterse en cada una de ellas y tantear el terreno por si abre otros procesos. En materia de estrategia de persecución penal, hay varias avenidas que nos enseñan las experiencias comparadas que pueden ser aportes de sociedad civil su papel como investigadores natos que están ahí, donde ocurren los hechos, eh, como organizaciones de víctimas que conocen los hechos y la comunidad, que tienen vínculos de confianza con aquellos que han sufrido, eh, de manera que las personas sientan que pueden hablar sin sentirse intimidadas. Eh, en su papel como asesores jurídicos de víctimas, como querellantes en su papel como dirigente de organizaciones de víctimas que ayudan a mantener activo el movimiento, a hacer presión y que las familias tengan alguna esperanza para seguir luchando, en su papel para monitorear instituciones del Estado, eh, para ofrecer retroalimentación a las autoridades, eh, críticas eh, o ideas o sugerencias, eh, así como a fiscales, investigadores y jueces, eh, más allá de la formalidad del espacio judicial. Eh, y por eso entonces creemos que es bueno tener este espacio con ustedes. Eh, eh, ¿Qué es lo que buscamos al final de cuentas? Lo que buscamos es que la fiscalía y particularmente sus organismos especializados en la investigación de persecución de violaciones de derechos humanos y de crimen organizado desarrollen modalidades de investigación que permitan enfrentar la magnitud y complejidad del fenómeno criminal en México. Eh, Creemos que para ello pueden ser útiles las experiencias que vamos a examinar. Eh, ellas se basan en modalidades para lograr algo que en México ya se ha estado hablando, pero que no se está haciendo mucho, que lo están haciendo algunos solamente. Que no es todavía un esfuerzo que, eh, eh, masivo o, o de política criminal, sino que algunos casos todavía son separados. El dirigir la investigación hacia el desmantelamiento de estructuras criminales. Y por estructuras criminales no pienso en una, una estructura piraniel o una estructura jerárquica fácilmente identificable, ni solamente la estructura armada, sino que también todas son las, las redes políticas, las redes eh, de negocio, eh, las redes sociales, las redes de poder, que son parte al final de un plan criminal complejo, de manera que una desaparición forzada o incluso una masacre se vincula no, son, no con el hecho específico, sino con lo que pasa en ese contexto, con el esfuerzo que hace cierta organización compleja que tiene una cara legal y una cara ilegal, eh, una, una cara pública que parece como una empresa de, agro, de, de agroindustria o un, una mina, eh, pero que, lo que, pero que se involucran en un proceso criminal eh, que involucra entonces esas masacres o esas desapariciones, que ayudan a explicar por qué se producen esas masacres o esas desapariciones. Y que entonces no vas a identificar quién cometió la masacre o la desaparición, ni aún quién quien está cometiendo todas ellas, sino que hay que entender por qué se está cometiendo este conjunto de delitos que tienen conexión. Y esto no tiene que ver tanto con la especialización por crimen. No tiene que ver con que necesitemos un, una, una especialización para ver todas las desapariciones, una fiscalía especializada en desapariciones, otra especializada en crímenes contra la mujer, otra especial, especializada en crímenes contra migrantes, sino que, que sea capaz de vincular esos esfuerzos. Es decir, estas desapariciones en este territorio se conectan con estas violaciones sexuales, se conectan con estas redes de el tráfico de personas, se conectan con estas eh, redes de tráfico de migrantes eh, y con estas redes de lavado de dinero, para generar entonces un espacio de poder que permita desarrollar la mina, que permita desarrollar el proyecto agroindustrial o que permita desarrollar un, un, un, una red de narcotráfico. Eh, y, eso es lo que, y, y eso es lo que entendemos entonces, por... Eh, por... Por investigar situaciones o fenómenos criminales complejos que involucran una serie de delitos que están conectados. Y están desconectados, y están conectados porque detrás de ellos hay una, un aparato organizado común eh, y detrás de ello hay un plan criminal común. Eh, y eso es un cambio muy diferente, muy, muy grande respecto de cómo usualmente se, eh, eh, se hace la investigación penal. Eh, entonces, ¿eso qué significa? Significa organizar la investigación de acuerdo con patrones de conducta criminales que permitan identif identificar y caracterizar estos macroprocesos, estas situaciones o fenómenos criminales eh, y que permite entonces desmantelar esa organización eh, eh, que no se pueden desmantelar simplemente cuando identificamos al culpable de un delito o incluso de una masacre. Eh, o solamente el aparato armado que hay detrás de un proceso criminal complejo. Eh, eh, ello permite caracterizar el operar de ese grupo eh, y hacer posible entonces atribuir responsabilidades a quienes han elaborado esos planes y los conducen. Eh, eso requiere también de parte de la mediación penal un enfoque multidisciplinario eh, que permita definir y desarrollar las estrategias de investigación e identificar los patrones, los elementos que unen a los crímenes. El patrón no es simplemente que hay eh, el patrón que une una desaparición con otra, sino que es, son los elementos comunes que permiten identificar que la forma, de de, de, la forma como se cometieron estos crímenes permite conectarla y esos crímenes pueden ser crímenes diferentes, puede ser un robo, puede ser una amenaza, puede ser una intimidación, puede ser una violación sexual, puede ser una extorsión y puede ser una desaparición. Pero están todos conectados por ciertas formas de actuar, eh, por el perfil de quien fue a, a afectado, por las características de quienes se entienden que pueden ser eh, los que lo cometieron, eh, por la situación general en, en la cual se cometieron. Eh, y eso permite entonces desarrollar eh, eh, eh, eh, cierto conocimiento de cómo operan estas organizaciones. Y eso es lo que per, eh, estamos buscando, que entonces en la investigación penal se desarrolle una hipótesis de por qué se cometió esto, quién lo está cometiendo, qué vincula estos crímenes con otros. Y a partir de eso entonces avanza una investigación criminal que está eh, organizada de forma diferente. Eh, eh, y el tercer elemento es algo esencial, eh, pero que comúnmente pasa desapercibido y es que cuando uno es efectivo en esto se generan presiones políticas eh, y entonces es muy importante eh, reforzar la independencia. Y ahí yo creo que hay un aspecto que es fundamental de sociedad civil eh, y es que un fiscal intimidado, eh, un fiscal que está siendo efectivo, se va a sentir solo. Y eh, lo más probable es que su, eh, su institución no lo va a acompañar porque políticamente es complejo. Y creemos que una de las eh, grandes contribuciones que puede hacer sociedad civil es eh, ante situaciones de intimidación, eh, ante, cuando investigaciones penales empiezan a producir resultados que son políticamente complejos, es, es dar ese apoyo que pueden instar eh, los fiscales. Y ese apoyo puede ser un apoyo social, pero también un apoyo jurídico. Eh, ¿Cómo creemos que se puede hacer esto? Eh, primero, eh, requiere un espacio de colaboración de, una, de un espectro amplio y las organizaciones que están aquí creo que lo reflejan mundial. Cada organización tiene su fortaleza, los mejores aportes que pueda hacer. Entonces es necesario determinar, bueno, cuál es el aporte que cada organización puede hacer para que haya, para que se implemente en México este enfoque en la investigación penal. Algunos van a acompañar a las víctimas para que entiendan para dónde va esto. Eh, eh, los que trabajan en defensa los que trabajan en búsqueda los que apoyan a las víctimas cada uno podrá determinar cuál es su forma de aportar pero tenemos que tener un marco que nos ayude a entender un poco por, para dónde empujar eh, y quizás entonces aquellos que hacen defensa penal eh, eh, sean los que desarrollen mejor las técnicas y, y, y la forma de intervenir eh, con la fiscalía pero si, si va a haber un proceso de investigación penal para identificar eh, macro procesos o patrones de conducta eh, o elementos de contexto para entender la situación, eh, eso requiere también de colaboración de la comunidad eh, y entonces generar esos espacios, esos puentes entre investigadores, ya sea investigadores de, eh, de, lo, de los asesores de las víctimas como investigadores de, eh, de la Fiscalía o de la Policía Ministerial, eh, son esenciales. Eh, y por otra parte también elaborar propuestas de actuación que sean independientes de lo que haga el gobierno eh, o de lo que haga la Fiscalía. Eh, y otros que apoyen a consolidar estos cambios. Eh, yo tengo esperanzas eh, dividida respecto de lo que estamos haciendo con la fiscalía eh, porque estos procesos generan mucha resistencia y las ingenierías son grandes entonces no, no, no estoy plenamente confiado de que lo que estamos haciendo se va a producir, se va a traducir en una política criminal aunque sea de la de la de la fiscalía de derecho humano hago la apuesta de que es necesario intentarlo eh, y eso es lo que estamos haciendo eh, pero no es una cosa que yo dé por sentado que vamos a lograr, eh, porque las inercias de la institución son grandes. Entonces, por eso creemos que es muy importante eh, que haya una presencia que conozca estos temas, que ponga presión en ellos, pero también que en algún momento sea capaz de, in, de involucrarse y colaborar. Eh, ahora, este espacio pertenece a ustedes, nuestra colaboración como organismo extranjero, es necesariamente parcial y temporal. Eh, no tenemos la, necesidad, la, la capacidad de apoyar en el largo plazo como quisiéramos y debiéramos, y que quizás ni siquiera debiéramos, porque, porque esto es el proceso de ustedes. Lo que, pero lo que queremos hacer es apoyar a aquellos que ya están pensando en este tema, para que lo sigamos pensando, profundizar las preguntas, e ir viendo cómo podemos trabajar juntos y en algún momento seguramente nosotros vamos a no, no vamos a poder continuar, pero creemos que si existe la fortaleza eh, en sociedad civil eh, suficiente eh, hay una posibilidad de, eh, de cambio eh, y, esa, y esa es la apuesta que queremos hacer y a la cual queremos eh, eh, sumarlos a cada uno y a cada una de ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Cristian. Pues esto es por parte, sobre todo, de ICTJ y para contextualizar todo este esfuerzo. Y a continuación, le voy a, eh, nos va a dirigir unas palabras a Lorena Delgadillo, ella es la directora de la Fundación para la Justicia. Y eh, antes de presentarles, nada más comentarles que. El, el esfuerzo efectivamente eh, al que les estamos invitando esta mañana tiene esta beta de, de, digamos, de exploración y de múltiples conversaciones de ICTJ, pero también eh, es el resultado de conversaciones y procesos y aprendizajes de la propia fundación que Ana Lorena también les va a platicar eh, y que eh, de alguna manera se da esa convergencia entre lo que lo que fuimos aprendiendo desde ICTJ que podía ser posible, que donde fuimos ubicando oportunidades y donde la fundación por su lado también ubicó eh, oportunidades similares y en un punto en el camino nos encontramos eh, eh, para justamente coincidir en que, en que veíamos esta, esta oportunidad que Cristian está señalando ¿no? de eh, utilizar el nuevo marco legal mexicano con mucha más agresividad para impulsar este tipo de estrategias macro. Y, y que había en, justamente en la Fiscalía en materia de derechos humanos una apertura, eh, una, una, este, un interés. Entonces, eh, ahorita eh, Ana Lorena este, les va a, también a, a comentar un poco sobre eso, pero bueno, sí reconocer que, que esta que este es un, una convergencia de, de conversaciones. Obviamente también reconocer a las otras organizaciones convocantes, hacer a paz, que de hecho fue en una conversación con, eh, este, con Dolores González, eh, que a lo mejor ustedes conocen como Lolis, eh, que, en la que ella de hecho eh, compartiéndole lo que habíamos identificado en la Fundación, eh, en ICTJ, perdón, ella sugirió, ella sugirió por qué no. Hacemos algo con los colectivos. Entonces, fue desde Serapaz de donde hubo este esta, eh, eh, señalamiento de que un esfuerzo de esta naturaleza sería muy deseable que fuera acompañado de construir las mismas capacidades que estábamos eh, este, impulsando en la, en la fiscalía, eh, en las eh, organizaciones de la sociedad civil y en los colectivos que están impulsando procesos también de justicia penal. Y bueno, eh, también por parte de ONU DH y de este del Instituto Mexicano para la Justicia, este perdón, el Instituto Mexicano de Democracia y Derechos Humanos hubo a, múltiples también conversaciones sobre cómo avanzar la, la agenda de justicia transicional y nos parecía muy importante que ellos pudieran también acompañarnos en este esfuerzo para construir puentes entre sociedad civil y los esfuerzos que se están haciendo para fortalecer a las instituciones gubernamentales. Entonces, eh, pues muchas gracias a, a todas nuestras organizaciones convocantes, y Ana Lorena, por favor, este, te, te presento rápidamente, porque digo creo que muchos de ustedes la conocen, pero la, este, la verdad es que sí, es un lujo poderla escuchar, este, como en su eh, cachucha de experta, a lo mejor muchos la conocen en su cachucha de, de activista, o que es una gran activista, pero... Este, la verdad es que sí es, es muy admirable su trayectoria, ella es abogada de la Libre de Derecho con una tesis laureada eh, que sacó el premio a la mejor tesis del año, es la directora ejecutiva y socia fundadora de la Fundación para la Justicia y el Estado, de, de, de, el Estado Democrático de Derecho, donde trabaja desde 2011 impulsando múltiples iniciativas y, y procesos de incidencia, en particular eh, eh, proyectos relacionados todos con el acceso a la justicia y la verdad de las personas migrantes, eh, también la comisión forense para la identificación de los restos de tres masacres de migrantes o ocurridas en el territorio de la República Mexicana, el mecanismo de apoyo exterior para la búsqueda y acceso a la justicia para las personas migrantes y con otras organizaciones de la sociedad civil ha impulsado diversas eh, eh, procesos que ustedes conocen de cambio estructural en la búsqueda de personas, procuración y administración de justicia, destaca el colectivo Fiscalía que sirva, el mecanismo extraordinario de identificación forense y otros modelos de investigación y gestión para casos graves de, de graves violaciones a derechos humanos, bajo su dirección la fundación obtuvo en 2016 el premio de derechos humanos de la República Francesa, yo no sabía esto, habrá muchas felicidades muy eh, eh, impresionante tu trayectoria, Ana Lorena, y la verdad es que pues, es un, un, este, un gusto que nos puedas compartir como, como experta, como abogada y activista, ¿no? pero con esa cachucha de alguien que conoce el derecho y al revés, la legislación mexicana y, eh, y, el, y el marco también de, de, de derecho internacional que, que rodea a, a los esfuerzos de justicia penal que nos puedas regalar esta reflexión y este análisis de dónde están esas oportunidades que hacen pertinente el esfuerzo de este taller. Muchísimas gracias. Hola, Mara. Muchísimas gracias por la presentación. Y bueno, primero agradecer muchísimo a todas las familias que nos acompañan el día de hoy. Eh, evidentemente, pues este tipo de cosas las hemos ido construyendo y las hemos ido estudiando conjuntamente. Eh, yo creo que esas etiquetas de expertos o expertas eh, quedan totalmente diluidas cuando uno eh, va al terreno, pues quien sabe del terreno, quien quién ha estado ahí, quien ha estado dando mucho la batalla, pues son las familias, ¿no? que son nuestras grandes expertas también en búsqueda, en justicia, en, en tareas de reparación. Entonces, este, yo creo que un poco lo que quisiera compartir con ustedes pues es qué es lo que hemos ido entendiendo en el contexto mexicano en el camino, qué hemos ido entendiendo, qué hemos tratado de empujar conjuntamente y dónde estamos parados, ¿no? En este momento a mí me toca hablar eh, de, pues, cuáles son los retos y oportunidades para que podamos tener un nuevo enfoque de las investigaciones en México, ¿no? Desde esta perspectiva ma eh, ma de macrocriminalidad. Entonces, eh, Creo que la primera parte que yo quisiera un poco situarnos, ¿no?, es sí entender eh, que en México enfrentamos problemas estructurales. O sea, tenemos un alto nivel de violencia, tenemos un alto nivel de impuridad eh, y esto pues viene provocado por, o sea, tenemos diferentes fuentes que está provocando todo esto. Una parte tiene que ver evidentemente con las estructuras criminales. Eh, digamos de particulares, pero también por estructuras criminales armadas desde el Estado o con la complicidad del Estado. Y también tenemos otro problema que tiene que ver con la delincuencia común, o sea, esa no, no desaparece y sigue todavía en el mapa y no es un tema también menor, ¿no? Entonces, en esto se, esto se cruza con otras variables que es el tema de las violaciones graves a derechos humanos que, que hemos vivido en México de manera histórica y que cuyos casos tenemos todavía sin resolver, ¿no? Y además, pues, eh, que en medio de todo esto seguimos viviendo una situación de violencia. O sea, si vemos las cifras eh, de homicidio, las cifras de desaparición, este, no es que haya habido una disminución, sino que esto sigue siendo una variable constante. Entonces, aquí un poco la reflexión, porque, que Cristian ya lo dijo, lo dijo muy claramente, eh, no podemos eh, tratar de resolver problemas estructurales con técnicas, con metodologías armadas para casos en particular. O sea, esta, esta es, es como meter un problema estructural en una camisa de fuerza que no va, a poderse, no va a poder salir, no va a poderse resolver. Entonces hay que pensar de manera diferente eh, cómo se resuelven estos problemas estructurales porque uno de los grandes errores es que se siguen utilizando metodologías, equipos de trabajo, y modos de gestionar los equipos desde una óptica de, del, de los delitos en particular o de, o de casos en particular. Entonces, esta es como la primera gran invitación, ¿no? Eh, yo creo que aquí una cosa que, que me gustaría compartir que es la segunda parte de, de, de, de la charla que, que me ha tocado compartir con ustedes, es que evidentemente frente a todo esto es importante el una, una, un gran desafío que tenemos en este momento ¿no? es cómo cambiamos la lógica en la que investigan las fiscalías de la República. ¿no? Como todos sabemos, pues hubo un paso, primero para autonomía, ya Cristian lo decía en su intervención, o sea, pensar en una investigación de macrocriminalidad o pensar en investigaciones de casos complejos sin el elemento de autonomía, sin el elemento de independencia, es prácticamente imposible. Entonces, nosotros pasamos ya por eso, tuvimos una reforma eh, desde el año 2014 en la ley orgánica, en la, en la Constitución, perdón, donde se le da la autonomía a las fiscalías para que sean ellas quienes determinen qué se investiga y que no venga esto sesgado por un interés político nada más después viene pues toda una transformación eh, también que se eh, empezó a impulsar eh, con familias, con colectivos, con un grupo de académicos, con personas de la sociedad civil interesadas en cambiar las fiscalías y que es donde nos tocó participar nosotros en el colectivo fiscalía que sirva y donde tuvimos varias de las reflexiones que yo presentaré ahora en el taller no pero es importante esto que nos quede la reflexión que si no hay un cambio, una modificación en la forma como se organizan las instituciones y en la forma como investigan, es muy difícil que vayamos a poder lograr tener investigaciones de casos complejos, investigaciones que implican macrocriminalidad o que implican casos de graves violaciones a derechos humanos. Entonces, pareciera que necesitamos como un nuevo marco para todo esto, ¿no? Y una parte tiene que ver con eh, un marco técnico, o sea, unas definiciones que yo, yo daré la primera parte, me pidieron que diera algunas definiciones de qué es macrocriminalidad, este, ¿Qué significa eso? ¿Cuál es el abordaje mínimo que tendría que tener? Después, eh, en los siguientes talleres, María Eloisa eh, ampliará un poco para esto, pero para que tengamos como el piso básico. Entonces, la primera parte es que, que, eh, un abordaje técnico de los, del significado de macrocriminalidad, de patrones y de contexto. Lo segundo es que tiene que haber un método específico para investigar, ¿no? Pues primero tenemos como estas grandes definiciones después el método específico para investigar y la tercera parte el modelo de gestión y de organización para la investigación no entonces son son esos tres componentes que me parece importante dejarlos claro como para ir guiando lo que entenderíamos como eh, eh, eh, el, los pasos para empezar a abordar estas cuestiones de macrocriminalidad por qué pues porque yo les decía no es lo mismo si yo investigo un robo en particular no o un caso en particular, que si yo investigo, por ejemplo, el desfalco que ha habido en todos los hospitales de México eh, por robo de medicinas. O sea, el abordaje que yo tengo que tener es muy diferente. Igual, no es lo mismo investigar un homicidio en particular, eh, que puede haber sido cometido por un grupo de personas, que investigar un caso de una masacre o de varias masacres. El abordaje definitivamente tiene que ser diferente y por eso es la propuesta de eh, una investigación con un enfoque diferente. Entonces, cuando hablamos del hecho macrocriminalidad, ¿a qué nos estamos refiriendo? Este, creo que lo primero que hay que decir es que esto, eh, yo después les paso los, los, los links de donde tomé todas estas notas, eh, esta primera parte para abordar el hecho macrocriminalidad, lo tomé de las Jornadas Internacionales de Derecho Penal, Procesos de Paz, Derechos de Justicia y Justicia Tradicional, eh, es un foro organizado por el Externado de Colombia, y es una charla que dio en ese entonces eh, Jean-Michel Simón, a quienes muchos conocemos y que nos ha acompañado también en varios procesos. Entonces, cuando él habla de qué es el hecho de macrocriminalidad, eh, él pone que eh, como, como requisitos, digamos, o como variables importantes a considerar que se trata de una violación colectiva de derechos humanos, o sea, estamos hablando no de un caso en particular, estamos hablando de múltiples delitos cometidos, de manera organizada, en grupo, y que presupone que sus víctimas quedan bajo un desamparo especial. ¿Sí? Estas son las primeras características para ir definiendo lo que es el hecho de eh, macrocriminalidad. Y hay una definición que él da, que la voy a leer, pero la vamos a ir desmenuzando un poco a poco. Él habla que el hecho macrocriminal, el hecho, eh, macrocriminal implica una erosión del autocontrol de, en los victimarios frente a valores básicos de la sociedad, ¿no? Y que aumenta en la medida en, en la que la organización horizontal y vertical tiende a extenderse tanto en espacio como en términos sustantivos, ¿no? Y que puede en casos extremos llegar a reemplazar socialmente el sistema de referencia normativo. Esta es la primera definición, la vamos a ir estudiando, o sea, la vamos a ir viendo los componentes para ver a qué se refiere, ¿no? Eh, nos habla, pues primero, el, el tema del desamparo de las víctimas. O sea, cuando estudiamos un hecho de macrocriminalidad, lo que él dice es, hay un tema de desamparo de las víctimas, que se produce, pues justamente porque hay un grupo colectivo de victimarios organizados para violar derechos humanos, ¿no?, eh, en grupo, y que esto se produce frente a una indefensión eh, eh, de, la, de las víctimas, que son las que, las que, digamos, están recibiendo todo el actuar de este grupo eh, que está organizado para eso, ¿no? Y dice, ojo, porque hay un desamparo de naturaleza especial cuando la violación se realiza por el hombre, hombre detrás, él habla del hombre detrás, ¿no? ¿A qué se refiere cuando habla del hombre detrás? O sea, no es solamente ver a quien dentro de la estructura criminal está cometiendo directamente el, el delito, o sea, quién es el ejecutor material, sino que está hablando de que hay una estructura todavía... Que, que se aleja, digamos, de, de, de, de, de quien está ejecutando el delito, pero que es quien está pensando, quien está articulando y quien está dando la orden de cómo esto se va a ir estructurando para, para, para armar esta estructura criminal. ¿no? Dice que aquí una cosa que es importante tomar en cuenta, que hay un cierto descontrol de los victimarios. A mí me ayudó mucho haber leído este artículo de Jan, porque eh, fue ir entendiendo también qué es lo que está pasando en México y es ir entendiendo... ¿Cuál es el actuar de los grupos criminales en México? Hay un descontrol de los victimarios. ¿A qué se refiere? Bueno, hay un cierto anonimato, ¿no? Eh, eh, es decir, que aquí eh, eh, quien ejecuta, pues es una persona más, es quien va a recibir órdenes, es una persona que puede ser reemplazable y es alguien que pone su disposición a la obediencia, ¿no? O sea, el, el, el, la persona que ejecuta directamente esta, el, el acto criminal está dispuesta a obedecer, ¿no? Entonces, ahí... Él habla de que hay hasta una especie de desenfreno emocional y una desorientación normativa de la persona que directamente está ejecutando el acto. ¿no? Y lo que dice es que en la medida en la que va, va habiendo un grado de división de funciones en esta estructura criminal, se incrementa, digamos, un poco el tema del anonimato de quien ejecuta o quien está en esta estructura, pero también hay una mayor disposición a la obediencia. Es decir, pues yo estoy aquí, eh, por ejemplo, en México, con el tema de las desapariciones, pues tenemos una estructura armada muy amplia, no hay desde, desde quien vigila las carreteras, desde lo, las y los policías que pueden estar implicados dando el pitazo de quien está pasando, es de, desde quien eh, controla cámaras de seguridad, desde quien, este, es quien eh, está dando los rondines, desde quien es quien va y directamente ejecuta el acto. O sea, es una estructura que, que se va ampliando y se va ampliando. Entonces, cada una de esas partes, pues, eh, eh, ya en una estructura tan amplia, termina por ser, eh, digamos, eh, sin importancia dentro de la estructura, quién es esa persona, porque es una persona que puede ser sustituible, ¿no? Y es una persona que está dispuesta a obedecer. Esto nos ayuda a ir entendiendo, como les digo, cuáles son las estructuras criminales que tenemos en México, ¿no? Y, y lo, que, lo que dice un poco... Eh, esta explicación más de, también de carácter psicológico que da Jan es que en la medida en la que esta estructura va teniendo distancia entre quién piensa cómo se va a ejecutar, entre quién manda, entre quién articula y quién ejecuta, en la medida de que está viendo esta distancia, pues también hay una disminución de una carga emocional eh, cuando se ejecuta una acción, porque pues la, las personas se sienten como una parte, digamos, pequeña de una organización enorme, entonces como que tienden a disminuir, digamos, a minimizar sentimientos de culpa o escrúpulos en el momento que realizan una acción, porque lo que ellos hacen puede ser una cosa así frente a una cosa pequeña, digamos, entre comillas, frente a lo que implica toda la organización de la estructura, ¿no? Entonces, esto es importante eh, eh, tenerlo en cuenta para ir sabiendo, eh, cuando hablamos de macrocriminalidad, a quién, qué sujetos tenemos que estar viendo, y que no es un solo sujeto, con una sola, con un solo perfil ni con un solo rol, sino que estamos hablando de múltiples sujetos con diferentes roles dentro de, este, dentro de esta estructura, ¿no? Y, y ya nos pone otro elemento y dice a ver, ¿y qué pasa si además estamos hablando que dentro de estas estructuras hay participación de agentes del estado? Entonces ahí es cuando estaríamos hablando, por ejemplo. De un sistema de lo injusto o de estados criminales pervertidos, ¿no? Eh, también Luis Daniel eh, Vázquez ha escrito, ¿no? De, de, de mucho sobre, sobre esto, de, de lo que hablamos de lo que es la captura del Estado, ¿no? O sea, cuando ya son los servidores públicos quienes también están involucrados en este tipo de tareas, de estructuras, macrocriminalidades, hablamos de justamente eh, eh, un, un Estado pervertido criminalmente. Y de un, de un sistema que está creado para lo injusto, ¿no? Y ahí, pues, uno de los riesgos es que evidentemente la sociedad también corre el peligro de perder el control frente a lo que está sucediendo porque evidentemente cuando tienes a la, a la, a la, a la autoridad involucrada en esto, pues, ¿a quién recurres? ¿Qué es lo que a ustedes les pasa cuando van, eh, cuando les ha tocado en los estados de la República, en Veracruz, en, en Coahuila, en Chihuahua, en cualquier estado de la República que les ha tocado estas situaciones? Eh, ustedes recordarán, pues bueno, ahorita las investigaciones que están eh, pendientes de, de gobernadores involucrados en estas estructuras macrocriminales que están siendo investigados, o sea, cómo una víctima va a denunciar a una fiscalía que está inmersa dentro de esta eh, estructura macrocriminal, o sea, se le pone a la sociedad en un papel muy difícil, porque a quién recurre si además estas estructuras no cuentan con los, requ con los requisitos mínimos para poder dar una respuesta a la sociedad, ¿no? Entonces, eh, digamos, esto es un poco como el marco general de lo que podríamos hablar de, de una estructura macrocriminal, de, de macro este, creo que un poco para resumir, eh, eh, sí es importante, digamos, que cuando hablamos de una estructura macrocriminal, esto también lo explica Daniel Vázquez en lo que él ha escrito sobre el tema de macrocriminalidad, estamos hablando de que estas redes cometen diferentes tipos de delito. O sea, no es un solo delito, sino que es eh, diferentes tipos de delito. Por ejemplo, pues eh, en el tema de la desaparición puede haber eh, un tema de tortura, puede haber un tema de ejecución, puede haber un tema de eh, delitos patrimoniales. Es decir, no es solamente una conducta, sino que son varias conductas que están eh, articuladas de manera organizada, sistemática, digamos, para, para, para, para poder eh, actuar de esa forma. Eh, cometen, entonces, cometen diferentes tipos de delitos, pero además gobiernan amplias zonas del país, ¿no? Esto nos lo, lo dice Luis Daniel. Eh, hemos visto, por ejemplo, que algunos de los cárteles, como el cártel de, de, de Sinaloa, pues incluso tienen presencia no solamente en varios estados de la república, sino que tienen presencia en varios países. O sea, también hay que meter el elemento de, de macrocriminalidad transnacional, ¿no? Cuando no es solamente en un estado... En un, en un país, sino que cuando en varios estados está esta estructura repartida, ¿no? Y la otra es que, bueno, están, están conformadas por estructuras criminales, estructuras empresariales, que o se pueden utilizar como actividad de lavado de dinero, eh, se sirven de estructuras políticas, se alían con estructuras políticas para que esto eh, pueda funcionar, digamos, y de esa manera, pues, es como llegamos a hablar de, de esquemas de gran corrupción y de gran criminalidad. Entonces, esto es un poco... Eh, eh, de manera general, una introducción. Yo les digo, María Loíza Quintero va a ahondar un poco más sobre esto, pero es importante que entendamos qué hay detrás de estas estructuras macrocriminales y cuáles son las participaciones y cómo el Estado puede ser capturado por esas estructuras como lo estamos viviendo, pues claro, en nuestro país. Ahora, algunos países evidentemente empezaron a cuestionarse pues que no podían investigarse de la misma manera este tipo de casos que los casos eh, particulares de la delincuencia común, digamos, ¿no? O sea, yo les decía, un homicidio particular no puede ser investigado de la misma manera que una masacre o que varias masacres. Entonces, Colombia empieza, van a tener el espacio donde hablará eh, eh, el excomisionado Iván Velásquez y, y OISA también, pero eh, Colombia empieza un poco a organizar su sistema para eh, empezar a investigar con una metodología diferente lo que es casos de macrocriminalidad, macro evidentemente Colombia toma experiencias de la Corte Penal Internacional y de la Corte Interamericana para ir adaptando al interior eh, el esquema de organización que tendría para empezar a estudiar más a partir de patrones y a partir de otro tipo de elementos que les ayuden a entender mejor qué estaba pasando en el país, ¿no? Entonces, digamos que de forma general... Eh, lo, los elementos que podríamos decir que conforman un patrón o que fueron armando para, para conformar un patrón es tener, claro, un modus operandi, una sistematicidad y una práctica. Yo les dejo esos elementos ahí, pero Eloisa eh, va a ahondar un poco más sobre esto ya que le toque a ella conversar. Este tipo de cosas, por ejemplo, pues fueron muy discutidas también en algunos casos de la, de la, de la Corte Interamericana, eh, eh, por ejemplo, en el caso de Manuel Cepeda Vargas contra Colombia. Eh, lo que se decía es que en casos de alta complejidad fáctica eh, ocurrida por periodos, eh, por periodos prolongados y en los que se alerta, digamos, la existencia de patrones o prácticas de violaciones, dicen es difícil pretender una delimitación estricta de cada hecho, o sea, es difícil que tú entiendas qué está pasando a partir de cada hecho y tienes que tener una mirada mucho más amplia, ¿no? Entonces si, si uno va y trata de entender lo que pasa en México a partir de un caso concreto de desaparición de una persona, es difícil que vaya a llegar a saber cuáles son las causas, ¿no? Porque ese caso no está desconectado de otros casos que han ocurrido en el mismo lugar o en otros lugares. Entonces, es un poco entender, por ejemplo, qué tienen que ver las desapariciones ocurridas en Coahuila, con las desapariciones ocurridas en Veracruz, con las desapariciones ocurridas en el, en el sur de la República Mexicana, y qué de esto se está conectando por ejemplo, con redes de tráfico, trata de personas que están articuladas desde Centroamérica y desde que llegan a Estados Unidos. Si yo quiero entender, por ejemplo, el caso de la masacre de los 72, pues yo tengo que ampliar mi espectro, ¿no? incluso de países, para entender qué estaba pasando en Centroamérica, qué está pasando en Estados Unidos y qué está pasando en México, para saber por qué esto eh, eh, se permitió que ocurriera en la República Mexicana, ¿no? Entonces, aquí es cuando se empiezan a armar estas metodologías que ya hemos ido estudiando de armar patrones, modus operandi, ver de qué manera los casos se articulan, se conectan unos con otros, no ver solo el caso particular, sino ver más amplio. Esto a veces, o sea, con, con la experiencia que hemos tenido con algunas familias, pareciera que da un poco de miedo, ¿no? Porque entonces pareciera que, si entonces yo voy a entrar a estudiar a partir de patrones y a partir de una visión de macrocriminalidad, ¿significa que mi caso particular desaparece? ¿Significa que me tengo que olvidar de mi caso particular? Y la respuesta es no. Eh, la respuesta es que a partir del caso particular, uno también va entendiendo la conexión que tiene con otros casos de la República Mexicana. Y uno también entiende estas redes de complicidad en el crimen organizado y con servidores. Entonces, digamos que el caso particular abona para el entendimiento del contexto más general de lo que ocurre en México, y, y es importante entonces no perder para las familias el control de su caso, digamos que tengan el conocimiento de su caso particular, pero que también el, el, el, digamos, el paso que nos está haciendo falta en términos de investigaciones penales es empezar a conectar, empezar a conectar. Yo sé que algunos colectivos ya tienen prácticas de conexión entre sus propios casos, pero algunos de los colectivos tenemos idea de qué pasa en otros casos, pero no hemos logrado sentarnos a lo mejor a ver caso por caso qué de eso, cómo podemos ir sacando patrones de, de, de los casos que tenemos nosotros, ¿no? Entonces, bueno, la, la pregunta central es, frente a todo esto, ¿tenemos forma de hacer investigaciones que impliquen macrocriminalidad y que impliquen graves violaciones a derechos humanos en México? O sea, nosotros sabemos que algunos países como Colombia, ya lo vamos a ver, como Guatemala, ya lo hicieron. La pregunta es, ¿esto se puede hacer en México? Y la respuesta es clarísima, sí. O sea, sí se puede hacer en México, pero se requieren algunos requisitos, ¿no? Hay que reorganizar la forma como se están gestionando los grupos, cómo se organizan los grupos al interior de la Fiscalía, y hay que también reorganizar o replantear la forma como estamos investigando, porque hasta estas fechas seguimos investigando caso por caso, ¿no? Y la pregunta siguiente sería, bueno, y entonces esto me implica, porque además siempre nos dicen, bueno, pues hay que hacer otra ley, ¿no? ¿O, ¿Implica hacer otra ley? Yo diría que en principio no, me parece que las fiscalías cuentan con las herramientas necesarias para investigar casos con una lógica de macrocriminalidad, cuentan con eh, las herramientas para armar grupos al interior de las fiscalías, no se requiere una, una reforma porque es una manera de operar, pero lo que sí se requiere es voluntad política. Sin voluntad política esto no va a avanzar, ¿no? Entonces, como los requisitos, recuperando también lo que decía eh, eh, eh, Cristian al, al principio de la, de la conversación y también retomando una, una columna que acaba de escribir Sergio Aguayo donde habiendo platicado con, con el fiscal del caso Ayotzinapa saca algunas conclusiones que, que coinciden con las cosas que nosotros hemos visto en el camino. ¿Cuáles son los requisitos para que podamos avanzar en, en investigaciones de casos de macrocriminalidad en México y casos que implican graves violaciones, primero que las instituciones sean autónomas, que haya una real independencia, porque hasta ahorita la autonomía que nos han presentado las instituciones o como la hemos vivido no es una autonomía real, es una autonomía disfrazada, empezando porque muchas de las designaciones no se hicieron ni siquiera con eh, una mínima participación de la sociedad civil ni con un mínimo, mínimo escrutinio para saber quién iba a estar al frente. Entonces, ¿cuenta quién está al frente? Por supuesto que cuenta quién está al frente. Quien está al frente no tiene que tener compromisos políticos. Quien está al frente no tiene que pensar que ese es un brinco para llegar a otro lado. O sea, el estar al frente de una fiscalía ya es un fin importantísimo para la sociedad y para las víctimas. Entonces, sí cuenta que quien está ahí tenga una convicción de verdad y de justicia con las víctimas y con el país. No, no, no es un cargo más, es un cargo que se tiene que llevar a cabo pues con toda la legitimidad, pero además con todo el compromiso que requiere hacer un cambio, ¿no? No seguir órdenes, sino seguir la, lo, lo, lo que dice la ley, ¿no? Entonces, independencia, autonomía, legitimidad de las personas que estén en el cargo, recursos humanos y materiales, o sea, una cosa que estamos viviendo ahorita en las fiscalías es un gran recorte de recursos, o sea, eh, ya cuando entra el nuevo gobierno federal viene un paquete de recortes, ¿no? Que se suma todavía a, este, digamos, a a los recortes que se dieron ahora con la pandemia. Entonces, pareciera que tenemos a estructuras del Estado investigando con, con mínimos recursos, con casos muy complejos. ¿no? Otra cosa que me parece que es importante es que haya un acompañamiento y apertura para las víctimas y expertos internacionales. O sea, estas investigaciones tienen que estar eh, acompañadas por quienes son, eh, eh, digamos, los beneficiarios directos de la justicia, las víctimas, que son las personas más interesadas. Pero también requieren una, una, una vigilancia internacional. ¿Por qué? Porque en este momento las, las fiscalías no tienen ni la autonomía ni la capacidad para hacer eh, las cosas, digamos, de manera independiente ni, ni con las capacidades técnicas que se requieren, ¿no? Pero lo más importante quiero resaltar es voluntad política. Si no hay voluntad política, es muy difícil que se avance. Ahora, eh, voy a cerrar la, esta parte de, de, de, mi, de mi charla un poco explicando qué sí se logró, por ejemplo, con algunos cambios que se hicieron desde el colectivo de fiscalía que sirva en la ley orgánica de la fiscalía, que a lo mejor muy pocas y pocos conocemos. ¿no? Ahí lo, los principales preguntas eran cómo le hacemos para romper con una burocracia que también está impidiendo que este tipo de investigaciones avancen. ¿Cómo rompemos con esta lógica de fragmentación de casos? ¿no? ¿Cuáles tienen que ser las áreas estratégicas con las que tiene que contar una institución? ¿Y este, cómo integramos a las policías dentro de su trabajo? ¿Y cuáles son las facultades que requieren los ministerios públicos? Estas preguntas son las que tratamos de contestar un poco y de aportarlas cuando pudimos participar en la elaboración de la ley orgánica que está vigente en la Fiscalía y que, dicho sea de paso, no se está aplicando, ¿no? que habría que ir a preguntarle al fiscal por qué nos está aplicando, ¿no? Entonces, eh, lo que plantea la ley primero es un sistema lo más sencillo posible. Una de las cosas que más nos ha hecho daño en las instituciones de procuración del país, eh, eh, de, de procuración de justicia en el país, es el eh, formalismo excesivo. En el momento en el que vamos poniendo un requisito tras otro, y tras otro, y tras otro, y tras otro, para llegar a ser una diligencia muy sencilla, pues lo que terminamos es desgastando el sistema, desgastando a las víctimas y no llegando a las conclusiones que, que queremos llegar. Entonces, un poco por eso es importante tener en la mira eh, que no nos vayan a, a, a derribar lo que se ha avanzado en el sistema acusatorio, porque el sistema acusatorio sí plantea una forma mucho más sencilla de organización y de gestión al interior de las fiscalías, no, no con tanto formalismo. La otra cosa es que hay que ver quiénes trabajan en la fiscalía, o sea, a veces tenemos a un ministerio público con una cantidad tremenda de casos, pero tenemos un montón de personal administrativo. Esa lógica tiene que cambiar. Necesitamos más trabajo sustantivo y reducir a lo mejor el trabajo administrativo, ¿no? Y evidentemente uno de los requisitos fundamentales pues es la independencia de quienes investigan y que haya mecanismos ciudadanos de vigilancia. O sea, en la ley orgánica de la fiscalía, por ejemplo, hay un consejo ciudadano del Ministerio Público del cual pueden formar parte incluso las víctimas, ¿no? Para ir vigilando pues cuál es el plan que va a presentar el fiscal, cómo lo va a llevar a cabo, cuáles son sus prioridades y cómo, cómo va a ser para romper con esta lógica, digamos, de, de, de, de gran impunidad que vive el país. ¿Cuáles son los conceptos que quedaron en la ley orgánica desde esta perspectiva más de macrocriminalidad? El primero es que la nueva ley orgánica se habla de un fenómeno criminal. O sea, no está hablando de delitos en particular, sino que el esquema de organización de la ley orgánica de la Fiscalía General de la República viene desde un fenómeno criminal que lo que supone es una mirada y un abordaje no desde el caso concreto, sino justamente pues, desde... Eh, eh, hechos que pueden implicar diversos tipos de fenómenos. Esta es una de las primeras cosas que es importante que quedaron incluidas como miradas estratégicas dentro de la ley orgánica de la Fiscalía General de la República. El segundo elemento, les decía, es el plan de persecución penal, que es importante. Por ahí, quienes quieran, les podemos compartir eh, la propuesta que se hizo del plan de persecución penal desde el colectivo de fiscalía que sirva con esta mirada también de derechos humanos y con esta mirada de macrocriminalidad. O sea tiene que haber un, un, una decisión interna de perseguir, de perseguir penalmente, de investigar penalmente los delitos que más le está afectando a la sociedad. Porque hasta este momento seguimos sin saber cuáles son las prioridades de todas las fiscalías. Y por eso es importante que exijamos un plan de persecución penal, pues que evidentemente sí refleje y cuáles son las necesidades que tenemos para que se pueda ir disminuyendo la, la, la criminalidad y la violencia que hay en el país. Y luego, cuando se arma, digamos, o cuando se piensa en, en la Fiscalía de Derechos Humanos, este es un tema muy importante, porque yo recuerdo que tuvimos debates eh, con, con grupos de víctimas, con académicos, con eh, diferentes organizaciones de la sociedad civil. ¿Cómo le hacemos? Porque pareciera que cada quien quiere su Fiscalía. Y además, todas las leyes traen pues, una Fiscalía especializada, ¿no? Esto un poco lo decía eh, Cristian también al principio. Eh, pues queremos una fiscalía para el tema de desaparición, queremos una fiscalía para el tema de ejecución, queremos una fiscalía para el tema de inmigrantes, queremos una fiscalía para delitos cometidos contra mujeres, contra periodistas, contra niños, niños y adolescentes, pero además tiene que haber una de feminicidio, tiene... o sea, terminamos nosotros mismos a veces incluso proponiéndolo, no? fragmentando de una manera increíble eh, las áreas al interior de la fiscalía. O las miradas al interior de la fiscalía. Y creo que una reflexión a la que llegamos justamente a, eh, eh, cuando, cuando elaboramos la ley, de la, de, de, cuando colaboramos en la elaboración de la ley de la fiscalía, es que lo importante es que hubiera una fiscalía de derechos humanos que pudiera agrupar todas las especialidades, pero que hubiera cuidado en no armar al interior fiscalías especializadas, porque entonces ahí el riesgo que teníamos era volver a fragmentar. Es decir, si yo tengo una fiscalía, eh, por ejemplo, para desaparición, ¿y qué pasa si después hay un tema de ejecución o hay un tema de homicidio? ¿Pero qué pasa si además ahí hay un tema de tortura? ¿Y qué pasa si además ahí hay eh, actividades con recursos de procedencia ilícita? ¿Y qué pasa además si hay implicados servidores públicos? Entonces, si, si nosotros dejamos una fiscalía solamente con el tema de desapariciones, el riesgo que estamos corriendo es que todas las demás miradas no se integren. Entonces, la propuesta que se hacía desde la ley orgánica es que sin perder las especialidades, esto es importante, sin perder las especialidades, hubiera la facilidad de que la fiscalía, dependiendo del fenómeno que estuviera investigando, armara grupos con todas las especialidades que necesitas para mirar un fenómeno. Eso es una cosa importante, porque entonces de esa manera estudias o abordas el fenómeno criminal, en, eh, eh, digamos, eh, completo y no lo fraccionas en diferentes áreas de la, de la Fiscalía. Eso no terminó sucediendo. O sea, si ahorita vemos la ley orgánica de la Fiscalía, cuando esta llega al Senado, pues eh, terminan en la Fiscalía de Derechos Humanos haciendo otra vez esta subespecialización y lo estamos sufriendo, porque hasta el momento por ejemplo, nosotros en los casos de masacres de migrantes, no hemos logrado ver una investigación del tema de trata, no hemos logrado ver una investigación del tema de tráfico, no hemos logrado ver una investigación del tema de posibles recursos eh, eh, de, eh, de procedencia ilícita, implicaciones de servidores públicos, justamente por esto, porque eh, terminamos fraccionando todo, ¿no? Este, otra de las cosas que, que es importante, eh, digamos, de las cosas que se lograron en, en, en, en la ley orgánica de la fiscalía, eh, es construir modelos, modelos de articulación, modelos de gestión que funcionen de manera independiente, no a partir de un ministerio público, ni a partir de una persona, sino como lo decía Cristian al principio, a partir de grupos multidisciplinarios. Y creo que cuando, cuando la ley orgánica, este es un, les pido que ustedes vayan a ver la ley orgánica y lean este artículo, el artículo 50 de la ley orgánica, habla de una figura que se llaman comisiones especiales de investigación, ¿no? Este, estas comisiones especiales de, de investigación fueron, digamos, cuando las armamos, cuando, cuando pensamos en esta figura, evidentemente tomamos el antecedente de comisiones especiales que ha habido en otros países, pero también el antecedente del caso Ayotzinapa, ¿no? Porque en el caso de Ayotzinapa está habiendo resultados, ciertos resultados, que, que, que me parece que, hay que es importante tenerlos en cuenta, porque el andamiaje o la forma de organización o la forma de gestión, pues es muy parecida a lo que está establecido ahorita en la ley orgánica a través de las comisiones especiales. Entonces, el modelo que se está utilizando para el caso de Yotzinapa puede ser utilizado en otras situaciones especiales o en otros fenómenos especiales. Y nosotros podemos ir a pedir a la Fiscalía General de la República que arme estas comisiones especiales para determinados fenómenos. Lo que tendríamos nosotros antes es que, como organizaciones de la sociedad civil, estudiar y ver cómo vamos agrupando los diferentes casos, las diferentes situaciones para llegar a proponer una comisión especial, especial para cierto tipo de fenómeno, no? Esto lo vamos a ir viendo también en el taller con las experiencias que nosotros hemos tenido con la con la Fiscalía General de la República. Pero fíjense lo que dice estas comisiones especiales que están en la ley orgánica. Dice la persona titular de la Fiscalía General de la República podrá crear comisiones especiales de carácter temporal que gozarán de autonomía técnica y de gestión. O sea, de los elementos que estamos diciendo que tienen que tomarse en cuenta para avanzar en temas de macrocriminalidad y de graves violaciones, ahí está el primero, gozarán de autonomía técnica y de gestión para colaborar en investigaciones de fenómenos y delitos que debido a su contexto, amerite su creación, incluyendo aquellos, y se ponen todos los, de, los, los delitos que pueden estar implicados aquí, feminicidios, violencia sexual, violencia política, eh, trata de personas, eh, o casos que impliquen graves violaciones a derechos humanos, y también se pues, eh, habla de, de afectaciones especiales para comunidades indígenas, niñas, niños, adolescentes y personas migrantes, por ejemplo. ¿no? Y lo que dice es que los trabajos, recomendaciones y conclusiones de estas comisiones podrán ser tomados en cuenta por los órganos de la función fiscal. O sea, esto es justamente, digamos, lo que de alguna manera también vino a apoyar el GIEI en las investigaciones del caso de Ayotzinapa. O sea, esta figura del GIEI, de alguna manera, queda materializada en la ley orgánica a, a, a, a partir del artículo 50. Entonces, yo les invito, eh, Cristian decía al principio del, del, del espacio, hay que pensar cuáles son nuestros siguientes pasos. Y yo dejaría como una tarea para nosotros como sociedad civil, ir estudiando en qué tipo de fenómenos podríamos ir articulando, o por qué tipo de fenómenos podríamos ir articulando de una manera estratégica para ir pidiendo eh, comisiones especiales a la Fiscalía General de la República y pedirlas por escrito. No, porque esto es un derecho a favor de las víctimas que está establecido en la ley. Otra de las cosas importantes que, que es la idea de la ley orgánica es que no se piense a partir de un ministerio público, sino que se piense a partir de equipos, equipos multidisciplinarios, unidades de investigación y litigación y equipos de investigación y litigación, por ejemplo. Estos equipos tienen que contar con todo el personal, porque lo que está pasando, y yo lo digo... Muy honestamente, a partir de la experiencia que nosotros tenemos en los casos de las masacres de migrantes Creemos que hay un cambio importante en el CINAPI, en la fiscalía. O sea, creemos que eh, eh, empezamos a ver que hay una intención de cambiar la forma como trabaja el CINAPI. Sin embargo, hasta este momento no lo hemos visto en los casos que nosotros representamos. O sea, lo que nos ha pasado a nosotros en las investigaciones, y ya platicaremos un poco más cuando les contemos lo que estamos haciendo junto con Eloisa Quintero en este ejercicio de las casos de masacres, lo que hemos visto nosotros es que cuando nosotros vamos con el Ministerio Público y le decimos, mira, te pido que le pidas al CENAPI que te mande un estudio de contexto de, e, a partir de estos elementos. Lo que van y hacen, en algunos de nuestros casos, ha sido meterse a Google desde CENAPI, sacar la información pública de Google y presentar eso como el, el estudio de análisis de contexto. O sea, ese, ese tipo de cosas tiene que terminar. Requerimos otro tipo de involucramiento del CENAPI directamente con los equipos de investigación. Hay que pensar muy bien cómo tendremos que armar esto, porque eh, en, en algunos lugares, se, en algunas fiscalías, tienen un solo equipo de, de análisis de contexto que ayuda a tener esa mirada general de todo lo que ocurre, de todo lo que investiga la fiscalía y ayuda a los equipos concretos. Pero yo creo que nosotros en este momento necesitamos que esos equipos de análisis estén involucrados con los, directamente con los equipos que investigan igual que las policías e igual que los peritos, porque si los equipos de peritos, de policías y de análisis siguen dependiendo de otro jefe administrativo interno, no logra el Ministerio Público hacer ese equipo que vaya con la misma lógica de él y las policías, los analistas y los forenses pueden terminar obedeciendo al superior jerárquico y no a quien está guiando la investigación. O sea, Eso es un cambio importante que tendríamos que dar y que está establecido en la ley orgánica de la fiscalía. Entonces, vean ustedes, chequen en la ley orgánica lo que son las unidades de investigación, los equipos de investigación, para que vean ustedes cómo están pensadas para este tipo de fenómenos de investigación. Ahora, la ley orgánica también tiene estas unidades de análisis estratégico y de contexto, ¿no? ¿Qué, qué, les, qué tareas les toca? Pues las que ya dijimos, que tendrían que abordarse desde un enfoque de macrocriminalidad, identificación de patrones de actuación reiterada, sistemática generalizada, estudiar las estructuras criminales estatales y no estatales, identificar los diferentes tipos de responsabilidad. ¿Ustedes se acuerdan que al principio, cuando yo les comentaba en esta reflexión que hace Jean Simón de cómo, cómo operan las estructuras de macrocriminalidad, no todos tienen el mismo nivel de responsabilidad? no todos tienen el mismo nivel de participación y esto viene en la ley orgánica estos, estos diferentes niveles de participación y los diferentes niveles de involucramiento tienen que estudiarse de manera diferenciada, porque no es lo mismo alguien que desde el Estado está articulando creando una estructura criminal o es parte de una estructura criminal, que una persona que ejecuta, o sea, ahí hay una diferencia ¿no? otra de las cosas que tendrían que estudiar estas eh, unidades de análisis es evidentemente los diferentes niveles de responsabilidad en, eh, digamos, dentro del Estado, ¿no? Y identificar, pues, otros factores eh, que tienen que ver con el delito, ¿no? De una manera multidisciplinar. Para terminar, igual esto lo podríamos, eh, digamos, eh, porque ya me extendí un poco, creo que de mi tiempo, Este, lo que les quisiera un poco contar, y ahí no sé si me permitan compartir la pantalla. Carlos, nos puedes apoyar, Quetzal, perdón, nos puedes apoyar. Apoyar con, con eso, por favor. Creo que ya estás habilitada, ¿eh? creo que estamos todos los panelistas habilitados. Checa. Ah, lo que no sé, porque que no me da la opción para compartir. Tu barrita no, no, no, de herramientas, ¿no te parece el botón verde? No ah, está. Bueno, para terminar... ¿Qué cosas estamos ahorita nosotros trabajando eh, con la Fiscalía General de la República y, y, y qué es un poco lo que, lo que también vamos a aportar con Eloisa en, en las siguientes participaciones que tengamos? Bueno, nosotros, como ustedes saben, y además aquí nos acompañan también varios familiares, eh, representamos a familias de, de varias masacres de, ocurridas en el norte de la República y casos masivos de desaparición. Nosotros lo que vimos, pues evidentemente es que tenemos el caso de la masacre de los 72, el caso de fosas clandestinas de San Fernando, ambos en San Fernando, Tamaulipa, y el caso de los torsos localizados en, en Cadereyta, Nuevo ¿no? York. Primero, o sea, decir que nos costó cerca de siete años obtener las copias de los expedientes, o sea, que es algo que no debería de pasar en un sistema de justicia. ¿no? Tuvimos por litigio que conseguir las copias de estos expedientes, eh, yo hablaba eh, en, en una parte de la, de, la, de la intervención de que para que estas estructuras de macrocriminalidad avancen, sí tiene que haber una manera diferente de colaboración entre, entre ministerios públicos y víctimas, o sea, no podemos, ni, ni, ni la fiscalía puede seguir pensando que nosotros como defensores o como o, o quienes son como víctimas son sus enemigos o somos sus enemigos, ni nosotros tampoco tendríamos que pensarlos a ellos como enemigos, o sea, creo que en México nos está haciendo falta justamente empezar a tejer una alianza eh, mucho más consolidada. Y lo hemos intentado, no quiero decir que no lo hayamos intentado, ¿no? Pero ha costado eso, o sea, yo por ejemplo veo, y ya nos platicará a lo mejor él o a lo mejor eh, el comisionado, el excomisionado de la CICIC, pero yo veo, por ejemplo, algunos colegas litigantes en Guatemala, cómo hacen una alianza tremenda con los fiscales para armar los casos, o sea, están a la par trabajando este tema de la desconfianza, este tema de que no te doy la información, este tema de que esto, esto tiene que ver con delincuencia organizada y entonces es confidencial y entonces no puedo yo ni siquiera hacer ya una llamada por Zoom porque aquí rompo con la confidencialidad, o sea con un tema de desconfianza entre instituciones o sociedad civil va a ser muy difícil darle la vuelta al tema de investigaciones de macrocriminalidad y yo también diría, o sea ojo que para poner la confianza pues hay que ver quién está al frente de las instituciones también. Eso es un elemento importante que de que quien esté al frente de las instituciones haya llegado de manera legítima y cuente con las capacidades para hacerlo, porque no es nada más confiar, la confianza se gana y se construye. Entonces, estas son las cosas en las que todavía tenemos que seguir trabajando en México. Pero bueno, después de que obtuvimos nosotros todo el material de las copias, la primera pregunta para nosotros será ¿qué vamos a hacer con toda esta información? Porque... La, la fundación pues tiene ciertas capacidades, pero no tiene en este momento, o no tenía en ese momento la capacidad para leer más de 420 tomos, cada tomo de cerca de 600, 700, 800 hojas. Este, ¿cómo, ¿Cómo hacemos para procesar toda esa información? O sea, eran kilos y kilos de información. Entonces, un poco lo que empezamos nosotros a articular primero fue, dijimos, a ver, ¿de dónde podemos agarrarnos? como para generar una voluntad estatal, no voluntad empujada, no es una voluntad voluntaria de, de quererlo hacer de manera espontánea, sino que, lo digo muy abiertamente, pues es una voluntad arrancada. ¿no? Este, lo que empezamos primero a hacer fue, en, en estos casos, por ejemplo, teníamos ya recomendaciones del, de, de, de, de, dadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y entonces, el año pasado... Eh, este año se cumplen 10 años de la masacre de los 72, pero el año pasado que vinieron las familias, tuvimos una audiencia con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos donde nosotros le pedimos una audiencia de seguimiento de recomendación. En esto yo sé que no hay precedentes porque generalmente los seguimientos de las recomendaciones los hace de manera autónoma la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o las comisiones y nosotros le dijimos no, el seguimiento lo queremos presencial invitamos a consejeros y consejeras de la CNDH, invitamos a instituciones académicas y pedimos que estuvieran todas las autoridades que estaban marcadas como responsables en, esta, en, esta, en estas masacres. ¿no? Entonces, lo que nosotros fuimos trabajando de manera paralela con la Fiscalía de Derechos Humanos para llegar a esta audiencia fue muy sencillo. Lo que le dijimos a la Fiscalía es, mira, hasta este momento tú no tienes ningún resultado en estas masacres. O sea, en, en, en las masacres hasta la fecha no tenemos una sola persona sentenciada. Entonces, la pregunta es, ¿qué les vas a decir a las víctimas? A los nueve años, por ejemplo, de la masacre de los 72, pero de las demás masacres de migrantes. Entonces, lo que te proponemos es que llegues con una propuesta a partir de lo construido en la ley orgánica. Entonces, estuvimos trabajando con la Fiscalía de Derechos Humanos y a la luz de la audiencia lo que, lo que logramos fue que aceptaran, digamos, una, una conformación de un equipo, un equipo el nombre no está determinado porque no está formalizado todavía en la ley orgánica, pero por lo menos de facto ya está trabajando, ¿no? Que es un equipo donde pudiera... Esta fue la propuesta que hicimos en la audiencia de la CNH, ¿no? Un equipo a la luz de lo que está establecido en la, en la, en la ley orgánica de la Fiscalía, donde pudiera estar eh, todas las áreas que tienen que ver con el tema de contexto, CENAPI, las policías, universidades, porque yo creo que también nos está haciendo todavía falta mucha mayor participación de las universidades para entender en la práctica, en los casos concretos, cómo superamos esta situación de, de, de macrocriminalidad. O sea, yo, yo veo que hay mucha gente que ya está escribiendo sobre esto, pero lo que requeriríamos es que esa gente que está desde la academia se empiece a involucrar en casos concretos para que juntos podamos empezar a construir este, eh, estos patrones y todo lo que requerimos. Eh, tener en cuenta para una, una situación de macrocriminalidad. Por ejemplo, ahí el Colmex ya ha hecho algunos ejercicios, ¿no? Sergio Aguayo y Jacobo Dayán han hecho algunos ejercicios ya eh, aterrizados a casos concretos. El CIESAS, o sea, hay algunas universidades que ya están entrando a apoyar casos concretos. Entonces, ahí una invitación para las familias, pero también para las universidades, es que hagamos equipo, que hagamos equipo, porque los las y los necesitamos para empezar a entender esta, esta, eh, los fenómenos de macrocriminalidad y de graves violaciones que enfrenta el país. Entonces, la otra parte importante es que, obviamente, la presencia de las víctimas es fundamental en estos casos. O sea, esto no se puede hacer sin las víctimas, esto no se puede hacer eh, planeado desde un esquema gubernamental y que las víctimas vengan cada que tengan una duda o cada que quieran pedir cuentas. No, esto se arma de manera conjunta. No, Las víctimas tienen un papel prioritario aquí. Y nosotros, o sea, un poco ahí lo que hicimos, que es lo que les contaremos ya en los siguientes espacios, como recién se eh, acababa de terminar, digamos, el periodo de, de la CICIC, de la Comisión contra la Impunidad en Guatemala, a, eh, había varias personas de la CICIC que habían salido que habían quedado su trabajo, entonces nosotros contratamos un grupo de la CICIC para que nos ayudara, es un grupo externo, que nos ayudara a estudiar los casos, a formar patrones, a hacer análisis, y que trabajara de manera conjunta con la Fiscalía de Derechos Humanos, ¿no?, de la, de, la, de, la, de la PGR. Y la otra es, bueno, evidentemente ahí tenemos una cosa ya aventajada, porque desde el año 2013, eh, junto con los colectivos de Centroamérica, de familiares de Centroamérica y el equipo argentino, empujamos la Comisión Forense. La Comisión Forense es un grupo de expertos forenses, eh, el convenio lo pueden encontrar en, en, si ustedes se meten a, a Google, lo encuentran en el Diario Oficial de la Federación, Comisión Forense, además les invito a que lo lean porque el, el, el convenio de Comisión Forense que logramos firmar en el año 2013 es todo un protocolo, es todo un protocolo eh, forense para abordaje de casos eh, masivos de identificación que además requieren un, un cruce internacional. Entonces, afortunadamente en el año 2013 logramos que se firmara este convenio de Comisión Forense, donde participa el equipo argentino y forenses de la Fiscalía General de la República, y vienen trabajando ya los casos de tres masacres de migrantes que yo les mencioné. Entonces, evidentemente, todo el aprendizaje que tenemos con la Comisión Forense se tiene que sumar a este equipo de investigación, ¿no? Y evidentemente, pues necesitamos aquí a gobernación y a Tamaulipas, porque Tamaulipas tiene un conocimiento local. Eh, eh, obviamente que estamos en proceso, no lo hemos logrado todavía, pero... Lo ideal es que contemos con, como observadores, a Amnistía Internacional y Naciones Unidas. Ya empezamos a trabajar, este, les platicaremos ya en los siguientes ejercicios que tengamos en este espacio con Eloísa y, con, y con, eh, con, con lo que me toca a mí en la segunda parte. Les vamos a contar cómo nos ha ido. Este, para cerrar, yo creo que esta parte de, de, de, de la exposición, yo lo que, la reflexión final que quisiera hacer es evidentemente lo hemos visto, o sea, el primer paso para que este suceda, para que podamos tener un avance en la búsqueda y un avance en las investigaciones, pues viene de la sociedad civil. O sea, esto ya lo veremos en, otros, en, en, en comparación con otros países, pero esto fue así en Colombia y esto fue así en Guatemala, y así era así en otros países. O sea, para que puedan avanzar esquemas de de trabajo, eh, más autónomos y sobre todo también de justicia transicional, ¿no? Se requiere forzosamente que la sociedad civil sea quien empiece a mover esa, esa gran montaña, ¿no? La sociedad civil, nosotros desde la articulación con las familias, ir armando nuestros propios patrones, ir eh, agrupando nuestra información, ir haciendo nuestros estudios, tener nuestros esquemas de macrocriminalidad, yo no sé si yo conozco concretamente el trabajo, por ejemplo, que ha hecho Fundec, Fundem con el Fray Juan Delarios. Igual, si estará aquí alguna de las compañeras, nos pueden compartir. Pero ellos, desde el principio, por ejemplo, empezaron a armar su, sus bases de datos con entendiendo las estructuras en las que estaba todo esto, entendiendo quiénes eran las y los víctimas, entendiendo cómo eran los grupos de víctimas, o sea, desde que empezaron, empezaron con una mentalidad así de ir eh, ellos teniendo el control de la información de sus propios casos. Entonces, creo que el primer consejo para nosotros como sociedades civiles, como víctimas, tengamos el control de nuestros casos, tengamos el control de la información, tengámoslo sistematizada y armemos esto para organizaciones de la sociedad civil, porque nos pasa mucho, armemos esquemas institucionales de manera que la información que vaya siendo sistematizada y vaya siendo analizada no se vaya con la persona, que eso nos ha pasado mucho en la fundación. Y pasa también en las fiscalías. O sea, tú tienes a una persona que pones a estudiar un expediente, la persona te puede hacer un resumen, ¿no? La persona se va de la institución y te quedas pues, con un resumen, pero el conocimiento del caso se lo lleva la persona. Entonces, tenemos que empezar a crear en estos casos complejos metodologías para que la información se quede institucionalmente se quede con los colectivos y se quede con las familias, ¿no? Igual con la fiscalía. Nosotros ahora que un, un paso importante que logramos para esta conformación de los casos de las masacres de migrantes, pues fue que Seido enviara a la Fiscalía de Derechos Humanos los casos que tenía, porque evidentemente en Seido no estamos pudiendo trabajar nada, nada. Ese fue un paso importante. Los casos de las masacres y casos masivos de desaparición que lleva la Fundación, todos están ahora en la Fiscalía de Derechos Humanos. Pero ¿Qué sucede? pues que tenemos un Ministerio Público... Ana, Ana Lorena, perdón que te interrumpa, nada más estamos ya sobre un poquito retrasados, entonces, este, recuerda que tenemos la última sesión, vamos a hablar a, a detalle también con más con más este, profundidad de, de justamente también de este caso, entonces, sí, muchas gracias, ya perdón. No, perdónenme que luego me emociono y se, se me va la noción del tiempo, pero bueno, les vamos a contar un poquito más de este ejercicio, pero ya nada más para cerrar, entonces, primero... Hagámoslo nosotros. El, el, el Estado lo tiene que hacer, pero tengamos control de nosotros, nosotros, de la información y de todo esto. Aprendamos cómo hacerlo y después hay que ir a exigirlo. El Estado está capturado y tenemos que hacer cosas definitivas desde la sociedad civil y frente al Estado para que esta captura termine. Entonces, la invitación a seguir trabajando conjuntamente y bueno, agradecer muchísimo el tiempo. Perdónenme que me tomé demasiado tiempo. Como les digo, luego me emociono y se me va la noción del tiempo. Entonces, gracias por el recordatorio, Mara. Al contrario, Ana Lorena, de verdad, muchísimas gracias. Creo que, es, creo que fue súper útil toda esta, eh, esta exploración de los conceptos y también eh, ya empezarlos a aterrizar en el caso concreto de los migrantes, aunque vamos a profundizar en ese, en ese caso, en el caso de, de la investigación concreta que ustedes están trabajando, va a ser en la última sesión, vamos a regresar a eso, pero creo que sí era importante que eh, como ejemplo aterrizado ya en, en el contexto mexicano de lo, que, de lo que está intentando hacer la fundación, creo que sí era muy importante aterrizarlo y creo que esa lámina de cómo están ustedes imaginando los vínculos colaborativos y quiénes son los actores que tienen que sentarse a la mesa, que es muy ilustrativa de, de, este, de la naturaleza compleja, no solamente de, de los casos, sino de las, de los procesos que se tienen que echar a andar para que, para investigar esta complejidad, ¿no? Entonces, yo creo que sí, eh, bueno, fue extremadamente útil. Entonces, tenemos ya poco tiempo para, eh, tenemos 10 minutitos para la sesión de preguntas y respuestas, se nos hizo un poquito más, se nos acortó un poco, pero sí queremos dejar tiempo para que podamos pasar a la sesión interactiva. Yo acabo de poner en el chat, nada más quiero asegurarme de que todo mundo este, haya visto que puse eh, yo una invitación a una reunión de Zoom. Esto es para los participantes del taller. Entonces, nada más les pediría que todos abran el zoom el, el chat, por, eh, por favor, y se aseguren de que tengan ahí el link. Es un link. Para otra reunión de Zoom, nos vamos a mudar de salón de Zoom. Esto es porque en este ambiente no podemos este, hacer eh, un, un, este, grupos de reflexión. Eh, a, a los que nos están siguiendo por, por Facebook, muchísimas gracias. Este, eh, vamos ya en unos minutos a terminar esta sesión eh, de transmisión en vivo. Sí vamos a, a dar oportunidad para algunas preguntas, pero... Este, que todos los participantes sepan que cuando termine esta sesión hay que ingresar a esta otra eh, que ya no va a ser transmitida eh, en vivo porque re, este, van a ser grupos de trabajo simultáneos y es ya la sesión más bien de, de reflexión e intercambio entonces para no robarle tanto a esa sesión de intercambio que yo creo que de lo más valioso que hay también es escucharnos entre nosotros, qué estamos haciendo cómo estamos viendo todo esto desde las trincheras de cada quien entonces no queremos robarle demasiado tiempo a ese espacio y eh, por eso mismo les pediría que pusiéramos qué les parece las preguntas por el chat y que le diéramos tanto las, a, a, a Ana Lorena como a Cristian la oportunidad de, de leerlas y, y de eh, este, responder eh, a la, de manera este, con, con unos, unos minutos a esas, a esas preguntas. Eh, entonces, si todo el mundo tiene el, el chat, por favor, si ahí nos quieren regalar sus, sus preguntas. Preguntas o comentarios, por supuesto, también, si alguien quiere compartir simplemente alguna reflexión, también, eh, solo por cuestiones de tiempo, ya no, no abriríamos aquí los micrófonos. Ya está Giselle Yañez que nos pregunta, para tanto a Cristian como a la Lorena, qué tan... Eh, ¿qué tan válida como entidad es la Fiscalía eh, para violaciones a derechos humanos cuando áreas estratégicas dirigida por militares ostentando cargos civiles? Este, Ok, eh, entonces supongo que sobre todo tiene que ver con la legitimidad de quienes están ahorita en la PGR para que el tema de la legitimidad que mencionabas tú, Ana Lorena, creo que te están pidiendo, creo que están pidiendo una Opinión sobre eso, y también creo que Cristian, desde también podemos este, compartir algo sobre eso. Muy importante pregunta: ¿Cómo jun, eh, juntamos todos los sistemas de Centroamérica y México para combatir la macrocriminalidad? Un tema de colaboración eh, centroamericana, mexicana. Eh, este, gracias. Luego también Florencia. Eh, ok. Bueno, nada más se está despidiendo. Muchas gracias, Florencia. Entonces tenemos dos preguntas y, y quisiera antes de darle la palabra a Ana Lorena y a Cristian, pues dar oportunidad para alguna otra que pudiera surgir. Este, eh, bueno, aquí hay una participación que dice contestando. Este. Ok. Mm. Eh, una pregunta muy concreta para Lorena que dice, ¿puedes darme el por qué somos parte importante de las víctimas? Yo tengo la mía. Ok, interesante también. este Solo con, eh, aquí hay una más. solo contestando a Cristian que la fortaleza, claro que existe, sino ¿cómo aguantamos las madres, hermanas, tías que tienen un familiar desaparecido? Esa fortaleza ya está clarísima y esa afirmación. Gracias. No es pregunta, creo, más decir las cosas por su nombre crimen organizado y transnacional. Entonces, aquí es como un comentario nada más puntual. Este, Muchísimas gracias. Eh, son muchos temas, nos dice Edgardo Calderón, pero creo que una de las fallas es la formación de los fiscales en cuanto a, la, este, a las limitantes de temas tan importantes como eh, autoría y derecho penal, del hecho, así como la trilogía de la investigación y la falta de autonomía. También un comentario más que pregunta. Este eh, Fabián Sánchez Matus, para Ana Lorena, ¿hay una diferencia entre crímenes de sistema y macrocriminalidad? Una pregunta conceptual. Este una para, También para Ana Lorena, ah no, perdón. ¿Cómo podemos hacer para que los fiscales compartan con la sociedad civil la investigación? Este, gracias. Esta es de Jorge Peniche, para Cristian. ¿Qué áreas de oportunidad percibes para que en el rubro de persecuciones penales se logren investigaciones con narrativas más robustas y menos artificiales? Creo que Ana Lorena lo apuntaba bien, de, de lo compilado, este, que resulta que resultaban las divisiones de funciones, por eso solo... Este, eh, ok, pienso que lograr investigaciones que también aborden veh vehículos de corrupción empresariales, en lograr investigaciones, o sea, que también se aborden los temas de corrupción y empresariales, no son, o sea, en las investigaciones por derechos humanos y, este, y lo complicado de las divisiones de funciones. Creo que eso es este, sobre todo a lo que apunta este, Jorge Peniche este, al preguntar sobre las áreas de oportunidad. Este, los temas, los dos temas, eh, quisiera preguntar a Florencia, dice que quisiera preguntar a Cristian, dice que, que bueno, que se va a tener que ir, no va a acompañarnos en la reflexión, pero quisiera preguntar a Cristian si eh, a grandes rasgos puede explicar el contexto mexicano como referencia a otros casos internacionales que él conoce pero este es como directamente a Cristian ok, los dos temas son y bueno, Lorena Morales dice los dos temas son muy importantes porque queremos Mucha justicia para nuestras familias. Es este, Lorena de este, Guatemala, del de cole, colectivo de Guatemala. Este, y eh, bueno, creo que les parece si lo dejamos ahí, porque la verdad es que hay, están, eh, pues son preguntas bastante complejas, comentarios también creo que enriquecen ahorita este momento. Recuerden que algunas de ellas las vamos a ir contestando a lo largo de las tres sesiones que nos quedan, pero este quizá eh, primero Cristian y luego Ana Lorena nos puedan regalar un par de minutos en respuesta a las, yo les marco más o menos cuando hayan pasado ya Este les parece tres minutos cada uno para podernos ir ya a la reflexión A ver, eh, déjeme tratar de responder eh, algunas cosas eh. Eh, ¿Cómo aguantamos? Sí, estoy, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que no hay nadie que ha mostrado más fortaleza y perseverancia que los ejemplos de ustedes, y es lo mismo que veo yo en otros países. Eh, entonces, no hay ninguna duda de esa capacidad. Eh, es más, eh, en los procesos de justicia transicional, que toman 20, 30 años, en la perseverancia de las víctimas y de algunas organizaciones, la que logra mover los procesos. O sea, no, no hay una virtud inherente en, en Argentina o en su política que permite explicar eh, el proceso de justicia transicional allá. Eh, si no es la perseverancia eh, y esa fortaleza de que usted muy bien habla. Eh, hay una pregunta sobre, sobre el uso de doctrinas penales, sobre esta... Eh, eh, eh, en verdad, uno puede ser más conservador o más innovativo en doctrinas penales para atribuir responsabilidad, eh, pero yo creo que es más bien un tema de voluntad, eh, y eso se conecta con la pregunta sobre si la fiscalía tiene eh, eh, la, la independencia, la capacidad, o si está comprometida por sus funcionarios. Eh, en verdad... No siendo mexicano y no conociendo en detalle la situación de la fiscalía, para mí es difícil hacer una opinión radical, eh, pero en otras experiencias eh, hemos encontrado que a veces la cabeza eh, puede tener muy poco interés eh, en hacer cambios, pero que encontramos que hay ciertos mandos medios que pueden generar procesos que fuerza a las cabezas a eh, eh, a prestar atención entonces eh, eso ¿por qué? porque las instituciones no son monolíticas eh, y aunque sean jerárquicas no lo son tanto tampoco eh, entonces creemos que por ahí puede haber una oportunidad porque vemos que hay interés en la Fiscalía de Derechos Humanos simplemente por ahí porque cuando si uno trata de hablar de esto con el fiscal general yo creo que no tiene ninguna posibilidad ahora. Si en varios años más, después de un proceso en que la Fiscalía de Derechos Humanos ha intentado algo, y en que Sociedad Civil ha presionado y ha hecho sus propias investigaciones que fuerzan entonces a la Fiscalía a prestar atención, es posible que un fiscal general, con lo comprometido que está con, eh, con las redes políticas, eh, pueda, eh, pueda reaccionar. Y eso... Y no estoy diciendo que eso vaya a ocurrir, estoy diciendo que es una apuesta que vale la pena hacer. Eh, eh, había una, una, eh, una pregunta sobre los vínculos empresariales y las divisiones de funciones. Creo que es muy cierto, eh, es más, eh, estoy muy de acuerdo con lo que plantea Ana Lorena, en, eh, en, eh, eh, en, en la estructura, en la necesidad en, en lo peligroso que es una estructura eh, de división por delito eh, eh, y que habría sido mucho mejor que se eh, que se hiciera de una forma diferente sobre la ley orgánica eh, yo diría que se comete el mismo riesgo si es que los planes de investigación eh, los, perdón claro, que claro, si el plan de persecución penal eh, también es por delito. Uno no puede priorizar, vamos a priorizar la desaparición, la trata eh, y la corrupción. Eso no, eso no, no orienta, a, porque si yo soy fiscal en cierta, en cierta región, en cierto estado, o si soy cierto fiscal en temas de derechos humanos, lo que tengo que tener es elementos para, de acuerdo a lo que tengo, a lo que recibo, puedo hacer una definición de... ¿Cuál es? ¿En qué situaciones puedo involucrarme? Y, y el ejemplo más interesante es que en Colombia hubo mucha discusión sobre cómo priorizar, cómo definir los, las situaciones macrocriminales a las cuales enfocarse. Y al final, la que implementaron fue la primera que se mencionó que investigaron por bloque de acuerdo a quiénes eran las cabezas que se habían desmovilizado el año 2005. Y por ahí empezaron. Y después desarrollaron todas estas ideas y todas estas nociones complejas y, y que, que, que a uno lo, lo, lo puede marear. Pero, pero al final fue una opción, que esa opción fue, si lo dirigimos a estas cabezas, que son los que se movilizaron, vamos a identificar las estructuras y vamos a identificar las áreas de acción de ellos. Entonces, no es una cosa rígida de que uno dice, tengo que priorizar esto, porque estos son los delitos más graves, sino que tiene que ver elementos para que, eh, se, se, se, se, se pueda definir cuáles son las situaciones a investigar y no por delitos los delitos pues, es una mera cosa, casualidad eh, eh, si el contexto mexicano se parece a otros casos cada contexto es diferente eh, y yo creo, yo prefiero en lugar de decir, mira, se parece a Túnez vamos a mirar a Túnez es decir, hay elementos de aquí que puedo buscar en lecciones que ofrece Túnez. Hay elementos de acá que puedo buscar en lecciones que ofrece Guatemala, eh, etc. Eh, no, no es una cosa de que haya un contexto, porque todos los contextos son diferentes, y particularmente en el caso de México, en que, en que los temas de si hay transición o no hay transición, si, eh, eh, eh, si que, que caracterizar el Estado mexicano desde una complejidad, que puede ser un ejercicio académico interesante, pero al final lo que uno busca son herramientas de intervención. Eh, eso y muchas gracias. Gracias, Cristian, a Lorena. Hola. Ah, sí, ya lista, escuchamos. Bueno, a ver, empezaría eh, por la pregunta de... De Fabián, sobre eh, el tema de crímenes de sistema y macrocriminalidad. Eh, si partimos de que eh, el hecho macrocriminal implica pues, una, una violación colectiva de derechos humanos o, o la comisión de varios delitos ¿no? de, una manera, de una forma organizada, en grupo, ¿no? y que hay un desamparo para las víctimas, este, a partir de ese abordaje o de esa definición digamos, de esos elementos, encontramos similitudes con lo que implican los crímenes de sistema, ¿no? Que también requieren una organización para ser perpetrados, requieren una división de trabajo, planificación, eh, implican acuerdos de ejecución, o sea, estas son cosas similares a lo que vemos en una estructura macrocriminal. Y este creo que más bien lo que yo pensaría es que eh, los crímenes de sistema se cometen dentro de esta eh, dentro, de una, dentro de una estructura macrocriminal, pero los crímenes del sistema implican eh, directamente un respaldo oficial, una participación oficial, ¿no? Este, cuando les platicaba un poco del abordaje que hace, les voy a pasar eh, en el taller, y después por aquí, el link de este artículo de, de Jan Simón, que me ayudó mucho a mí entender eh, eh, el esquema de macrocriminalidad, pues lo que él dice justamente, que dentro de las estructuras de macrocriminalidad puede haber eh, participación o, o conformación de estas estructuras por, por funcionarios del Estado, ¿no? Y es ahí cuando él habla de que se forma lo que es el sistema de lo injusto o de los estados criminalmente pervertidos, ¿no? Entonces, eso es un poco para, para tratar de responder, pero igual te, te paso el artículo este y seguramente podremos compartir. Eh, más bibliografía eh, Fabián y con los demás este, integrantes que nos están acompañando el día de hoy para tratar de entender mejor y también creo que Eloisa va a ahondar un poco sobre esto, ¿no? Sobre las demás preguntas eh, primero aquí decían que, eh, si que como los fiscales se pueden comprometer a dar información a la sociedad civil, hay una pregunta si sí, no voy a contestar las mismas de Cristian a fin de, de dividirnos este... Yo creo que, o sea, la sociedad civil o las organizaciones de la sociedad civil tienen derecho a tener eh, información cuando representan a las víctimas. Esto hay que tenerlo en cuenta. O sea, no, no cualquier organización de la sociedad civil puede ir a, a pedir información de un caso y que le den las copias del expediente. Ahí eh, sí hay ciertos requisitos para que la sociedad civil pueda acceder a esto. Ahora, yo aquí sí marcaría una diferencia, pero es un camino que se tiene que echar a andar. Cuando nosotros al principio que empezamos a representar los casos de las masacres de inmigrantes, vimos que se nos cerró la puerta como organización de la sociedad civil y como representante de las víctimas de la masacre de Cadereyta, de fosas clandestinas y de los 72 y de otros casos, que no nos daban las copias como representante de las víctimas, y a pesar de que eso está, es una obligación, pues, lo que hicimos fue iniciar un procedimiento a través de transparencia y acceso a la información. O sea, ya no como representantes de las víctimas, sino como una sociedad civil independiente autónoma, ¿no? Este, ahí lo que, lo que hicimos, o sea, es un litigio que llevamos a cabo y también el artículo 19 estuvo involucrado, donde logramos, pero a través de un litigio de varios años, más de seis años, el, el litigio llegó a la Corte para que estos casos fueran clasificados como graves violaciones a derechos humanos. Entonces, en el momento en que estos casos son clasificados como graves violaciones a derechos humanos, está la obligación de las fiscalías de hacer una versión para que la sociedad pueda conocer estos hechos. ¿Por qué? porque evidentemente al ser clasificados como graves de derechos humanos, este, las afectaciones son para toda la sociedad, afectan directamente a las víctimas, pero también afectan a toda la sociedad, pero tiene que venir de por medio pues, esta declaración, la ley de transparencia. Y por último, ¿por qué son parte importante las víctimas? Son fundamentales, o sea, tenemos que tener en cuenta que en México tenemos una institucionalidad debilísima y tenemos una democracia también muy frágil, no tenemos un sistema de contrapesos ni de controles efectivos como nos gustaría que existiera. Entonces, uno quisiera que las fiscalías funcionaran de manera autónoma y, y, y bien, o sea, que no tengamos no que estar detrás de ellas, ¿no? Pero evidentemente eso no sucede. Y en el sistema mexicano, si la víctima no está detrás y no es el impulso, los casos no avanzan. No, bueno, lo hemos visto, incluso estando ahí, es difícil que avance, ¿no? porque justamente lo que estamos viendo es que todo esto es parte de un sistema de impunidad, una gran maquinaria de impunidad que se ha creado desde hace muchos años para que las fiscalías no funcionen. No de manera casual un ministerio público tiene 5, 6, 7 investigaciones complejas de varias masacres sin tener apoyo, sin tener policía, sin tener quien le ayude. O sea, esa es una estructura creada para generar impunidad en todas las fiscalías. Entonces, frente a estas estructuras tan establecidas en las fiscalías, tiene que haber un quiebre, tiene que haber un quiebre y tiene que haber una decisión de, de, de que esto cambie. Se requiere el impulso de las víctimas. O sea, sin las víctimas, sin la legitimidad de quien conoce el caso, de quien tiene la información, de quien tiene muchas veces más investigación que el Estado, va a ser muy difícil que avancemos. Entonces, la participación de las víctimas, que se adueñen de sus casos, que conozcan sus casos, que sepan que hayan los expedientes, que cuando lleguen a hablar con un ministerio público, con un fiscal, sepan de qué están hablando. Eso es importantísimo, porque es el contrapeso que se requiere en este momento, pues para cambiar un poco, un poco la lógica de impunidad y de corrupción que tenemos en el país. Muchas gracias, Ana Lorena. Recuerdo a todas las personas que nos acompañan que son tres sesiones para seguir profundizando en estos temas, obviamente esto es solo una introducción y, este, y bueno, pues agradecerles mucho, mucho que estén conectados con nosotros, agradecerles a, sobre todo a las víctimas a los familiares de víctimas que, que estén apostando a este esfuerzo de hacer una sociedad más justa, que y encima de todo lo que cargan se involucren en, en hacer justicia penal y en, y en, y en avanzar la, la posibilidad de que de que no se repitan en este país, en el futuro, las, las situaciones que ustedes han tenido que enfrentar. Es una, yo personalmente, como, como ciudadana, pues la, la gratitud, toda mi gratitud para, para ustedes, porque el hecho de que, de que le apuesten a estos procesos, pues es apostarle a que otros no, no, no pasemos por, por lo que ustedes han pasado. Entonces, eh, pues muchas gracias también a Cristian y a Ana Lorena y a todas las organizaciones convocantes estamos dando ahorita por cerrada entonces la transmisión en vivo y recordarles pero antes de que se vayan a todos los que nos acompañan en vivo por Facebook que mañana vamos otra vez a eh, tener la transmisión de la sesión en la que va a estar el magistrado Iván Velázquez, esta persona que ha sido un líder en la región impulsando este tipo de procesos en Colombia desde la Instituciones ordinarias y en el caso de Guatemala, desde la, la emblemática CICIC, que como saben ha derivado justamente en acciones penales efectivas para detener desde legisladores, empresarios y hasta presidentes en, en este en la región, entonces creo que es el perfecto, la perfecta inspiración para pensar que si es posible en Guatemala, si fue posible en Guatemala y si fue posible en Colombia, en algún momento sea posible en México. Entonces, por favor, conéctense, va a ser una sesión eh, súper eh, valiosa eh, y este... Eh, pues va a estar trans, está abierta para todas las personas que nos quieran acompañar ayúdenos a difundir, creemos que también es muy importante este, este cambio de, en las estrategias justamente como lo decía Ana Lorena, solo puede venir desde el impulso de la sociedad civil de las organizaciones, de las víctimas y no es solamente estar, creo que el cambio de, de paradigma vital que los estamos invitando con ese taller es además de, digo, por supuesto que sabemos que no van a dejar de luchar pero es también en, en el cómo hacer, a lo mejor hay, hay, hay ajustes que podemos hacer en el ¿Qué estamos pidiendo y cómo lo estamos pidiendo para que se, se impulse no solamente que avancen los casos, sino que se transforme la manera en que, en, en que se investiga para que podamos atender al carácter estructural de, de estas situaciones, ¿no? Entonces, bueno, pues un, un, un agradecimiento enorme a todos y, y, y esa despedida a los que están como participantes ya está en, en el chat, el link. A, este, a la reunión interactiva, este ojalá podamos uno, a las 12 en punto ya estar todos conectados en el en el otro, en la nueva reunión, ojalá Ana, Lorena, Cristian, supongo que nos acompañan en esta reflexión, va a ser muy interesante también que participen en los grupos y puedan también escuchar como a los participantes, eh, y a, a las y los participantes para que ayuden a enriquecer esta reflexión sobre dónde está son las oportunidades y retos para, eh, para avanzar estas, estas estrategias, estos enfoques en México. Esa, esa es la pregunta que vamos a estar respondiendo en los grupos pequeños de reflexión y este por supuesto que eh, mañana este, nos vemos aquí con todo el mundo. No sé si ya está terminada la, la transmisión. No, la acabo en este momento. Sí, muchísimas gracias, Carlos. Okay.